Y diciendo es que no te vas a concentrar Porque voy a estar babeando Todos estamos babeando Ya comenzamos en esta tulpita eh, Le puse en el schedule de esa madre Que solamente íbamos a... Voy a hacer ratito aquí Ahí está Que solamente, este... Íbamos a andar Este... Ay, güey, apenas me salió. Uh, respondiendo algunas cuantas preguntas. Unas pues, cuantas. ¿va a ser programa de preguntas y respuestas? Ándale, algo así, más o menos. Hola, muy buenas noches. Gentecita preciosa, ¿qué tal? Buenos días, día. Tía Cherry, buenas, buenas. Buenas noches. Ronaldo, Fernanda, Zafira, Eduardo, Casilda, Tenía. Ana que Sali Villeda, también. este, Saet, Lili... Gentecita preciosa, muy buenas noches. Espero que estén bien. Ayer no hubo tulpa porque ayer me sentía un poco mal. Sí, ayer no hubo, pero no quisimos dejarla pasar la oportunidad. ¡Ah, la madre. Este, no quisimos dejarla la por la oportunidad ¿no? de estar junto con ustedes un, un ratito. Y espero le estén pasando bien en esta nochecita. De verdad, gracias por estar con nosotros una noche más aquí en... Eh, este espacio rapidito que tenemos Para algunas cuantas preguntas y respuestas Hay eh, alguna Pequeña historia que pe pretendía contar Pero mejor esta la dejo para mañana Que sea sí. algo más, más intenso claro. Y eh, hay gente que normalmente Cuando tiene los este, Los en vivos Cuando está con nosotros en los en vivos uh, tiene ah, Muchas gracias por, por Tus estrellitas Safi Déjale, déjale, déjale, déjale subir un poquito a esto, ahí está. Eh, Sí, que normalmente los, eh, en los en vivos eh, nos hacen preguntas y a veces tratamos de contestarlas de una manera un poquito más rápida, no un poquito muy, muy, muy presurosos, pero no por ello eh, es que no les prestemos atención, sino que a veces tenemos que acortar un poquito los tiempos, de eh, pues, Memorias de Nahual, sobre todo porque a veces nos hemos logrado extender y tenemos una transmisión de 3 horas 20. Entonces, muchas gracias por las estrellitas, eh, María segundo Muchas gracias. Muchas gracias también. Entonces, eh, hoy queremos abrir este espacio porque mucha gente dice, bueno, es que ustedes saben un poquito más de algunos cuantos temas de nahuales, de fantasmas, de entes, de chingo de cosas, ¿no? Entonces, hoy, eh, mientras nos estamos tomando un cafecito, bueno, la tía Claudia está tomándonos un, un tecito y un cafecito, eh, tenemos esta transmisión rapidita, aprovechando de que ya por fin quedó mi pinche máquina. Eh, para todos ustedes, para que puedan preguntarnos algunas cuantas cositas acerca de todo esto, pero no voy a iniciar esta tulpa sin antes presentar a mi Ouija personal, a quien es el vínculo entre ustedes y yo, porque yo me pendejo muy cabrón cuando estoy leyendo muchos comentarios. Y es nada más y nada menos que la tía Clau. Hola, soy la tía Clau y yo seré su conexión con el tío Daña. y pues aquí estoy contestando cosas. Y dicen que se va a hacer tulpa con chispita. Eh, chispita, bueno, para, insisto, para quien no sepa quién es Chispita, Chispita es, bueno, yo para qué chica lo presento yo, preséntalo tú. Ah, Liz, muchas gracias por tus estrellitas. Ah, también muchas gracias. Ah, y es que dice Chispita contraataca. Contra y no sé por qué no salió mi comentario, pero puse Chispita, más chisposo que nunca. <risa> este, más chispita que nunca, no sé. Muchas gracias por tus estrellas. Espera, espera. Joel mor Morningstar. Morningstar. Morningstar. Ah, ok. ¿Cómo fue que surgió Chispita? Estábamos viendo Matt Hunter y entonces eh, Matt Hunter estaba eh, presentando un muñeco bootleg, que la marca era... ¿Qué, ¿Pero qué es un bootleg? Pues los, este, los juguetes de mercado que están hechos de plástico soplado o pues de plástico transparente. Muchas gracias Liz Escobar por tus estrellitas también. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, y bueno, la marca de ese Massinger? Era un messenger sí. Era Massinger, sí Era messenger Chispita Entonces me cagué de risa y dije No mames, ¿cómo se va a llamar Chispita? Y pareciera que le pregunté al güey que por qué se llamaba Chispita Y dijo que la fábrica o la empresa que los fabricaba se llamaba Chispita Entonces le dije Oye Dani, vamos a tener un gato, que, güerito que se llame Chispita Y se empezó a cagar de risa y dijo Nel, no, ya no te voy a dejar tener gatos Ah, uh, entonces, este, en el Twitter empecé a decir que Chispita va a ser, iba a ser mi tulpa personal y todo eso, y pues ustedes me empezaron a seguir el juego, y ya, pues, Chispita existe, sí, eso tiene que Chispita es amor um. Pues sí, tal, tal como lo dice la, la, la tía Clau. Okay. Muchas gracias, José, por tus cerritas. Eh, lo que dijo la tía Clau es cierto. <coughs> Estábamos viendo un canal de este, Mad Hunter. De este Matt Hunter, que es básicamente un batillo que le gusta andar chachareando, irse a los tianguis a eh, encontrar juguetitos y madres así. Entonces al güey le maman estos eh, bootleg, que es una manera bastante pomposa y elegante de decir, pues... Juguetitos piratas, ¿no? A Ajá. fin de cuentas son juguetes piratas y eh, en México, insisto, muchas cosas en México la piratería de verdad, eh, más allá de considerarse piratería, debería considerarse una artesanía completa, porque sí me ha tocado ver cosas que son eh, piratas, pero de verdad tiene un trabajo enorme detrás, o sea, obviamente tiene su, su, su grado eh, artístico inclusive. Pero hay muchas cosas que la recuerdo mucho. Eh, cosas bootleg sería como, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la garra de Leono, de los Thundercats. Eh, era una garra. Los luchadores. Ajá, los luchadores también. Eh, He-Man. Uh, chingos, pero así kilos de dinosaurios. Entonces, las versiones piratitas de estos es, le dicen que son bootleg, ¿no? Yo insisto, de una manera pomposa. Y el término bootleg sale de que no sé en qué época las señoras se metían sus botellitas de ni es en la bota, entonces por eso bootleg. Ajá, el bootleg es eh, durante la época de la prohibición en Estados Unidos, la prohibición o del alcohol. En los años 20 eh, Creo que sí, si no me ¿Sí? recuerdo, no me acuerdo bien. Eh, en, en cuestiones de historia estadounidense no estoy Digo, tan, que no hay mucho que recordar ahí. Este, pero sí, sí, sí, sí, sí. Entonces... Um, la tía Clau siempre ha insistido de que, bueno, ya tenemos un... Bueno, originalmente cuando yo lo conocí había solamente un gato, que es Blackie. Uh, fuimos a Querétaro, saludos a, a mis garbancitos. Eh, de ahí nos trajimos al segundo gato, que es eh, rabio digo, Ezio. Ezio. Ezio perdón. Eh, ambos fueron rescatados, ¿no? Blackie fue rescatado. Sí. Eh, te lo dieron, fue un gatito de la calle. Es que fue gracioso porque al cuate este que me lo, me lo regaló... Él es veterinario ahora, en ese entonces estaba estudiando. Y le dije, ah, sí, cuando te llegue un gato totalmente negro, me lo das. Y pareciera que dijo, ah, huevo, ahorita te lo busco. Y ves así, como a las tres semanas, oye, ya me llegó un gato negro. Y pues es para ti, ¿qué pedo? cuando te lo doy? Y yo así de, ah, no me lo esperaba. Este, no, pues, la siguiente semana. Y entonces, pues, Blackie llegó conmigo como al mes. Al mes, de, al mes de nacido, entonces es así de, güey, ¿qué pedo? Y pues ya, o sea, Blackie llegó ahí conmigo en una caja de chelas. <ríe> y pues rabio a rabio lo vi afuera de una veterinaria, asoleado, chillando. Ah, pero para esto, una vez que llega Ezio, um, lo consultamos de manera muy rápida porque el gatito no, nos ganó completamente. Estaba con un amigo que es eh, quien hace las, las libretas, eh, su familia en sí, hace las libretas, junto, él junto con su esposa eh, Fuimos en esa ocasión a, a Querétaro Y él de por sí tiene ese buen corazón de, de rescatar animalitos Y de verdad tiene un chingo de gatos, ¿no? Tiene muchos, también. muchos animalitos, se encarga de, de todo, ¿no? De llevarlos a la veterinaria de todo eso Oscar, Belén, saludote Si tienen la oportunidad de, de entrar también a su sitio, ¿qué es? Uh, Incube Incube Inc. Cubo. de tinta y cube de, de cubo. cubo. No, porque la otra vez alguien me dijo, oye, ¿por qué tinta, tinta kawaii? ¿Por qué? Dijiste incute. No, cute. incube. Incube, que es eh, cubo de in tinta. Incube. Incube. Eh, se encargan de hacer libretas personalizadas y todo el, el desmadrito muy buena calidad, por cierto. Entonces fuimos con ellos y se nos acercó el cabrón y a la primera que se ganó fue aquí a la señora. Eh, me acuerdo que pinche gatito llegó hecho madres, te vio... Tú sí. lo viste, le devolviste la mirada. Es como cuando la, la frase Hubo típica así, Te acercas a, a, al abismo y el abismo te devuelve la mirada. Eh, el cabrón te devolvió la mirada y dijo... sobres de aquí soy. Y el cabrón se, se trepó, tal como Ezio Auditore. Eh, ah, pero acabo de mencionar que en esa época... Estaba súper, súper eh, hypeada con Assassin's Creed. Entonces, ajá, por eso... La tía Clau estaba aquí con Assassin's Creed de Ezio Auditore. Estaba así, súper fan. Entonces, el cabrón gatito... Estaba muy chiquito y se trepó así de madrazo a, a, a los hombros de la tía Claude, desde las piernas, y dijo, no mames, se trepa como Ezio, y así de sí, como Ezio. Ahorita pues ya Ezio ya es Ezio Gorditore, no es Ezio Auditore, es Ezio Gorditore, Gorditore. y le cuesta trabajo respirar por lo gordo que está, ¿no ¿es cierto? Bueno, sí, sí. pero este, no porque esté gordo. Pero eh, ya no tiene la misma agilidad, lo mismo que yo, ya no puedo hacer lo mismo. Antes se corría cual gacela ahí en los campos de Preciosa Oaxaca. Yo ahorita siento que soy el rinoceronte que va al último en Yumanji. Y lo mismo le pasó al gordito. Entonces teníamos ese núcleo de dos gatitos y de repente un pinche día de tanto, saludos Pani, porque eso fue cuando estuvo Pani. Este, llega y me dice, oye, vi un gatito. Lo vi llorando, lo vi triste, lo vi engañándote, bueno, yo, yo, yo te lo voy a contar. Sí. Bueno, ya se las voy a contar. Es así de, oye amor, uh, fíjate que pasé por la veterinaria y había un gatito, rayadito, güerito, de esos cafecitos, súper bonito, y estaba llorando, y le estaba dando mucho el sol, de verdad, le estaba dando el sol directo, y pues su jaula ni siquiera tenía un trapito encima y todo eso, y me dijeron que pues por 120 pesos me lo puedo llevar. Uh, ¿será que podemos tener otro gato en casa? Y Daniel, uh, pues si quieres, y fue así como de, ok, pues me llevó el gato, y puras mentiras, amigos, básicamente rabio me aplicó lo de la huérfana. La película de la huérfana. Sí, sí, sí para <risa> que entiendan qué chingados La película de la huérfana, básicamente el rabio utilizó sus artimañas sus y las, las sigue utilizando el cabrón porque sus está encantos. bonito el hijo de su madre. Por cierto, Rodrigo Fernández, muchas gracias por tus estrellitas. Eh, utilizó sus artimañas para que la tía Clau pues cayera, cayera perdidamente en esa carita preciosa porque está lindo y está hijo de su pinche madre. Sí, está carita. El está carita el pinche gato, es fotogénico a madres. Todos sí. los demás así salen con papadas, salen Sobre todos todo gordos. Técnicamente soy yo. Este, y este cabrón, hacia cualquier lugar donde lo estés viendo, Y el güey voltea. Y es como, ¿cómo se llama este güey? ¿Sulander? Como Zulander. Ajá, Ajá, que te tira la mirada así, matona. La, no me acuerdo cómo se llama ya su no pinche me mirada. Acuerdo, la, la mirada de Zulander. Ah, muchas gracias, Dani Mate. Un abrazote. Gracias, Mate. Este. Entonces, desde ahí tenemos ese chingado gato que siempre quiere escaparse. Tiene, es, si se dan cuenta todos los dibujos que lo pongo, siempre está queriendo robarse la comida o escaparse o hace gestos bien raros. Y el güey es el chillón de aquí, que es que a veces participa, ¿no? Entonces, eh, siempre le he dicho a la, la Clau, bueno, es, vamos a hacerle como en Breath of the Wild, eh, el, uno de los últimos juegos de The Lane of Zelda. ¿O como como dicen allá en Estados Unidos? Zelda. Zelda. The Lane of Zelda. Bueno, en Canadá más en, bien. en Canadá. Eh, bronca por bueno, eso de Zelda Resulta que una vez fuimos a Monterrey Estuvimos en un evento por allá Y había una ilustradora muy chingona. no me acuerdo ahorita su nombre Es de, de Canadá, la ilustradora Y eh, había visto muchas eh, ilustraciones muchos prints que habían eh, llevado muchas personas por allá Y pregunté, ah no mames, esa ilustración está muy bonita Y me dijeron, no, pues es que la, ch la chica de aquel lado las tiene y yo como normalmente estoy en, la, en el stand No puedo salir tanto Le dije, ah pues ahorita que no hay gente, voy para allá Voy, me acerco y le pregunto en un inglés oaxaqueño lo más fino posible que se puedan encontrar. Oiga, este... Eh, ¿Tendrás algo de, de Zelda? Y la chava... ¿What? Eh, no quise sacar mi francés, pero le pregunté... Sí, eh, ¿tienes alguna print de Zelda? Y la chica así con que... Ah, no te entiendo. Sí, eh, Zelda. Princesa Zelda. Sigo sin entenderte. Y su <risas> novia se le acerca... ¡Ah! Zelda, eh, sí, Zelda, <risa> dice, yeah, yeah, yeah this, take this shit, eh, desde ese momento le dije a la Claudia, y, y también creo que pasaste y, y así, ¿tienes algo de Zelda? ¿Qué? Zelda, de, se, se nos quedó mucho eso de la, la pronunciación que tienen ellos allá, entonces como en ese juego de, de, de The Legend of the Breath of the Wild, eh, cuando tú obtienes un caballo, tienes un número de caballos que puedes obtener, puedes ¡Fanguito! agarrar, fanguito, sí, fanguito, este, obtienes un número de caballos enorme. Bueno, Ni siquiera son tantos, son cuatro, creo. Pero, cuatro o cinco, no cuatro me o cinco, no me acuerdo. Pero la cosa es de que cuando eh, él agarra un caballo y quiere registrarlo, el dueño de la caballeriza donde tú estás te dice: Sí, quieres registrar este nuevo caballo para ti, tienes que dejar que otro se vaya. Si no, no puedes hacerlo. Entonces, lo mismo le dije a la tía Clau: Sabes que si quieres un nuevo caballo, digo, si quieres un nuevo gato, tienes que dejar libre a uno o colocar uno. En alguna otra familia, no, tampoco sacarla a la chingada Sino también tienes Obviamente que hacer eso no voy a hacer eso o sea, Esos gatos salen de aquí únicamente por Muerte, Muerte exacto eh... y, y de viejos Sí Esperamos. El, el asunto de todo esto es de que uh, Siempre me ha dicho, se me antoja otro puto gato Se me antoja otro chingado gato, se me antoja otro jodido gato y No, no, no, no No porque no quiera, sino porque no tenemos tanto espacio ¿Y cuando te pido otro tipo de animal este sí. ah, tenemos un chiste, un, un chiste común, que es de que si me pide otro animal, así, sabes qué? quiero un conejo, y dicen, si si, pinche conejo se va a comer al gato. y siempre un me, mapache. El mapache sí es muy seguro que sí se come el pinche gato. Una ardilla. La ardilla se puede comer al gato también. Una tortuga. Yo tuve una tortuga, murió de agruras. También la mía. Y la encontré sin ojos. ¿Qué? Chupados. Ah, se le chuparon los ojos, no, Yo pensé que se, se le aplastaron una cosa así nada no, mi tortuga se murió este, de agruras. Luego les contaré eso. Eh, entonces, eh, la Clau siempre estaba insistente de que quiero otro gato. Y en una ocasión sí me dijo, ¿sabes qué? Si yo no tengo otro puto gato, si no tengo otro pinche gato, lo que voy a hacer es, voy a crear una tulpa con un gato. Y yo así de, no mames, no. Y de repente empieza a salir así de, oye, ¿escuchaste un, unos pasitos? Yo creo que es Chispi. Chispita, y empezó así de chinga ya, ya creo que el pinche chispita ya lleva la mitad, o sea, ya está en un loading del 50% que ya, ya, ya va cargado porque ya de repente suenan cosas y eso, no mames, otra vez estás invocando a esa madre. Así es. Mm. Uh, dice Emilio que si le contestaste porque no pudo dormir de la ansiedad. Eh, ¿Qué Pacho? Dice Amaigo, ya no supe, no me deja dormir la. Espérame, es que me salió el. Ok, ok. Ah, sí, no me deja dormir la duda. No supe si me contestaste o no la otra trasmi de los dinosaurios. La, ya no supe si al pie o al orden de, o oh no, Maigo, no puedo comer ni beber, ni tiene ningún creer hasta que me dejes tu saber. Dime, Maigo, dímelo. <risa> Ay, no sé qué está pasando. Eso me, eso me puso, eso puso, y de ¿quién hecho... Santomé? Emilio Santomé. Santomé, ahorita le he echo mensajito ahí. A eh, él, él, él sí lo tengo por ahí ah. agregadillo en el personal. Este... Dice, tío Dan ya, no más, no más gatos tía y pues me la peretroisca, amor. Si quiero chispita, me hago una tulpa chispita, a huevo. Sí, y pues ya la tía Claudia, una pinche tulpa, que es muy probable que al rato tengamos bronca porque no se sabe qué chingados es eso, o sea, tal vez pueda tener forma de gato, tal vez pueda tener intenciones de, este, de destrozar mi cráneo a tu vaso en una pinche noche oscura, no sé. Casi todas las noches son oscuras, casi todas. A ver, Santo, me segunda parte. Okay. A, mí, a mí hasta mi jefe me cachó que estaba en Facebook y le dijeron al Maigo que si era masón y dio a entender que sí, pero que no era la gran cosa. Pero cuando iba a dar el sí o no, me entró una llamada y ya no supe. Um, es que les andaba explicando a mucha gente. Ah, porque también otra de las cosas que normalmente cuando me ven con algunos cuantos filos masónicos y con cositas de gado y todo eso, y así como que, güey, eres masón. Y así de, ah... Uh, eh. Pero es una sociedad secreta. Pues sí, güey, pero es un pinche club de Toby. Es básicamente lo mismo, eh, el mismo ejercicio de ñoñez que tienes tú con tus compas que te juntas para decir... Oye, güey, oye, oye, oye, si hubiera una invasión zombie, ¿dónde te meterías, güey? Que valimos madre, porque también hubo una pinche pandemia y estuvimos en casa nada más, ¿no? Pero yo tengo cuates... Que de repente me, me sacan con cosas así de, güey, ese, ese pinche lugar estaría con madre, güey, porque para una pinche invasión zombie haría esto, esto, esto, esto, esto. Los mismos los clubs de, este, para roleo, los mismos los clubes para andar, este, jugando Dungeons and Dragons. Eh, Calabozas calabozos y calabozos dragones. Calabozas y dragones, ajá, exacto. El mismo Macoñoño, es lo mismo con los masones, nada más que de una manera más eh, mamoncilla. Eh, van subiendo por rangos, pero son básicamente güeyes que se juntan a leer cosas chidas Y tratan de pasarse conocimiento y tirarse la mano acá chido Y es igual que los magios, más o menos Si pudieran se si pondrían hasta la madre todos los días, pero no todos Depende de la logia, depende del bla bla bla bla. Entonces, de una manera sencilla, sí Oye, pero de repente ha salido películas, es que son películas, Master Oye, de repente los templarios. <ríe> El único tesoro que tengo acá es la tía Clau y ya Entonces, no, no hay nada, este... Tan mágico, no no hay tantas cosas de esa índole. Básicamente son señores cambiando tazos y estampitas. Y, Ajá, exacto. Y tirándose paro para pasarse las tareas. Ajá, exactamente. <risa> eh, dice, ¿cómo escogen los nombres de sus gatos? Pues. Blacky no, porque era negro. negro. O sea, y Blacky, pues nada más porque yo estaba sola y es así de, ¿cómo le vas a poner? Uh, Blackie. <risa> Dato estúpido, cada vez que la tía Clau compra un peluche, le obligo a ponerle un nombre. Sí, y luego ya no me acuerdo cómo se llama. <risa> eh, el gordito, pues, porque Real. estaba haiteado, haiteada con... ¿Te, te gustaba Assassin's Creed? Assassin's Creed? Por hecho, gorditore, Ajá, de gordencia. Que todavía sigue siendo mi novio. Sí, sigue siendo este, Y de rabio, pues, no sé si algunos se acuerdan, pero pues hicimos un... Ah, pues sí, un, este, una mm. votación de que si le poníamos rabio o le poníamos... Este, Tezcatlipoca. Tezca. Tezca. De hecho, su nombre completo es rabio, Tezcatlipoca. Sí, pero se llama rabio. Cabrera Díaz. este Pero um, le decimos rabio o a ver, hijo de la chingada, porque es como que lo, la segunda cosa que más oye de nosotros. Uh, o pinche rabio, o chingada madre O puto gato uh, Porque el güey es increíblemente travieso No sí. es malo, está joven Toda la hace falta engordar para ya de repente Dejar que las cosas sucedan eh, Nos pasa con los otros dos gatos Que de repente quieren perseguir algo Y es como el, hay un jeep completo Donde hay unos güeyes que salen corriendo Y hay un gordito que está comiéndose un helado Y va a tratar de correr por eso y se queda viendo su helado Así como que corro veo mi helado, ah la chingada Y se sigue tragando su helado, lo mismo Justamente lo mismo eh, básicamente así salieron los los, los nombres eh, el otro rabbit Scatlipoca, y al igual que Tescatlipoca son hijos de su chingada madre que por cierto ya nos dijeron si es que podíamos hacer un review de no eh, un este un video reacción video reacción de onyx equinox y la neta o sea va a estar medio pesado porque pues como tienen los derechos crunchyroll, crunchyroll. Pues, lo más sencillo sería como esperarnos a que termine como la temporada o la serie, o no sé cómo lo vayan a... O quizás revisar nada más simplemente un episodio, por pedacitos, porque... Ye... Pero subir, pero <risa> subir un video por semana, o sea, por semana. Ah, no, no, no, solamente el primer episodio, es como nada más un review rapidito, y ya lo demás ya les diríamos, ah, está chingón ¿no? Ah, mira, ese güey es pollo es el otro güey, es, eh, niño simpatita y así. Mm, pues puede ser, tal vez. Dice... Ah, que Ezio, es Ezio en el Assassin's Creed, en el Assassin's Revelation, cuando ya está viejito. Ah. Sí. El ver a Ezio viejito es como... Está gordo. Diablos. Eso sí me dolió, señor Star. Ay, ¿pero a ti te gustan los, los viejillos? Ahí tienes que tu crush así eterno es eh, Porfirio Díaz. A huevo que sí. Toda la vida. A te gustan los pinches oaxacos. Te vale, ¿no? Saludos a mi gente oaxaca. No sean malos se avienten una tlayuda, cabrones. Una tlayuda, un tejate aquí para la clau un pinche nicuatole así, mamalón, chingados, un pinche puño de, de. de. chapulines, un pinche pedazo de tazago, un pinche pedazo de cuero. Y que les gusta al menos unos dos metros de chorizo, de tlacolula, o que te gusta medio pinche kilo de. De qué sé yo allá, de, de reyesito etlas. ¡Mua! Ah, qué rico. ¿Ya terminaste de antojarnos a todos? Sí, ya. Ah, muy bien. Dice Sarita Rodríguez: todos somos ya el rinoceronte del final con, esa pi con esta pinche pandemia. <risa> sí. Ah, no sé si ya agradecimos por las estrellas de Rodrigo y las de Daniel Mate. Sí, ¿verdad? Creo que. Ya. Sí, sí, sí, ya, ya les pusimos. Este, ya no sé de qué metano. La tía con, con todo y ojos de borrego desollado. Sí, para que me dejen tener mi gato. <risa> 120 pesos el gato, la tía Ñiputa que ofertó ¿Eso, ¿Quién lo puso Oscar? Uh, no, Ivory Ursus Ivory Ursus, eh, de hecho ¿cuánto te costó el gato? 120 ¿Cuánto te costó este gordito? Un rollo de un rollo, resorte Un rollo de resorte, ¿no? De resorte. Que, que esa vez fui al, al centro a conseguir un rollo de resorte precisamente para las libretas y en eso salió el, el intercambio. <risa> que por cierto, Oscar, un saludote. Se dice, en Chispita, encimado. Chispita está aquí, siendo Chispita, chisposo. No, no, lo voy a, lo voy a patear, güey. A... Chispita, existe. Ah. Chispita, es amor Pero Chispita, pum pum fum, pum ¿Qué va. es el perras o qué? Te, <risa> chispita, perras. Te va, te va. Ah, me, me va a enfierrar, me va a hacer otro ombligo. No. Va a ser este, ¿cómo se llama? Eso y su amigo Leonardo Garbanzo. ¿Quién es Leonardo? ¿Por qué es un Garbanzo? Leonardo Leonardo Ezio, su compa, el que hace las Ah, Leonardo Da Vinci. Que se le hace agua la cola también. Sí. Ay, Dios. es es un papucho. Sí. Allí todo enamorado. Dice, "Acabo de terminar mi trabajo, me iba a poner a ver monos chinos, pero mejor para rato." Sí, monochino siempre habrá. Ahorita estamos echando desmadre. Muchas gracias, Rocío Plata, también por tus estrellitas. Ya se empezaron a hablar de lo de Zelda. Zelda. Ay, güey, ¿vas hasta allá? ¿Qué? En mensajes. No, o sea, no estoy hasta allá. Ya tienen chingo de eso Sí, pero pues estaba esperando que me dejaras hablar para leerte lo de Emilio. Por esto, dice Choriza Titlán del Valle, mis respetos a la tía el el niño oaxaqueño, que le regalaron las cartas de Yugi. Dice, la primera vez que entro a escuchar los directos del tío Dan qué onda Houten. chispita existe a huevo que sí tío eso te va a enfierrar, me suena muy puerco es que sí <ríe> bueno. Ch chispita un día de tantos va a tomar forma como los bultos que a veces las, las personas ven las gentes no eh, las personas ven algunos este, hombres sombra y nada que ver con el doctor Pasilder sino que uh, la gente ve que hace transformaciones de hecho teníamos un compa un, un cuate que, eh, no diremos quién, por mucho respeto a, a, a la situación que vivió en ese momento, pero la estaba pasando muy mal en su matrimonio, y eh, me comentaba que de vez en cuando, cuando él estaba durmiendo, un poquito eh, conflictuado por, por la situación del momento, él abría los ojos y hacia donde él estaba durmiendo, se veía directamente el pasillo de, de ahí de, de su departamento, entonces dice que en muchas ocasiones él abría los ojos y veía a su esposa ahí parada, ¿no? Uh -huh. Veía a su esposa parada, pero como estaba totalmente oscuro, y carajo, su casa estaba increíblemente oscura, eh, sobre todo porque tapiaron las, este, las ventanas, le pusieron eh, popelcraft y aparte las cortinas. De verdad no entraba para nada la luz, era un atisbo de luz que estaba por ahí a, al fondo. Eh, nada más veía la silueta, pero él perfectamente. Te das cuenta cuando vives con Ali, cuando convives con Ali, cómo la silueta de, de, de la persona y él veía a, a su esposa que estaba ahí. Y se le quedaba viendo dice Yo le veía absolutamente todos los rasgos de ella Su cabello, cómo se paraba Cómo estaba todo eso Pero se, sé que se me estaba quedando viendo Y se acercó a donde yo estaba Entonces le pregunté que qué era lo que, lo que tenía Qué que, que, que le había pasado Si estaba bien o todo eso Y dice cuando de repente Escucho, que, escucho y siento que ella se mueve detrás mío Muchas gracias Antomé Escucho que, que ella se, se mueve detrás mío Es cuando me, me, me, doy, comple bueno, me doy cuenta De que pues realmente esa cosa que estaba ahí enfrente no era su esposa, era quién sabe qué madres, eh, dice que él voltea, ya no la encuentra, pero en varias ocasiones, no solamente él, sino también su, su esposa llegó a comentar ello y lo peor es de que creo que hasta su chavito lo llevó a ver. ¿Sí? Sí. Esa ya no me la sé, esa, bueno, ese, ese dato ya no me lo sé yo porque yo ya casi no hablo con esta persona. ¿Creen que sea como algo genético que veas, sientas y escuchas cosas que probablemente no están en este plano? Yo digo que sí. Sí, es, es muy probable que sí. Eh, um, los masones jugando calaboces y dragones. Me toca un ratito de transmisión desde, un, desde que trabajo de noche y no puedo escucharlo. Saludo. Saludos, saludos a Iron Maiden. Y, o sea, ñoños nivel mil. Mm, yo sí creo en eso, aunque propiamente lo llamaría Genética. Me derretí con lo, de, lo del único tesoro, es lo de la tía Ñía. Eso quiere decir que el fandom del Maigo y la tía Clau es la ciencia secreta de los Maigos. Oh, vamos, eh, vamos. Ya vamos a hacer nuestro propio pin de nuestra sociedad secreta, no tan secreta. Pues, de hecho, ya teníamos eh, la intención, por cierto... Eh, antes de que se me pase, vamos a tener unos llaveritos de Memorias de Nahual con huevo Coyotl. En algún momento ya expliqué quién era huevo Coyotl, que es básicamente el Explicación rápida. Huehué Coyotl es eh, uno de los dioses que vendría siendo una cosa más o menos similar, o sea, para que más o menos lo entiendan, una cosa más o menos similar a Loki. El Güell es eh, el dios de los engaños, de los bailes, de la promiscuidad, del desmadre, del conocimiento, de las danzas, de chingo de cosas. El güey es. El, su nombre significa coyote viejo o coyote muy, muy viejo por el, el, la repetición de huehue, que es eh, viejo. Por eso son los huehues de Tlaxcala. Um, entonces eh, es un coyote muy viejo, lo que hace él es de que le encanta echar desmadre Le gusta platicar, le gusta contar historias, le gusta eh, que la gente aprenda nuevas cosas Pero también el güey es bastante bromista, es un coyote bromista, es un Nahual de alto nivel En el cual el güey le gusta echar desmadre al grado de decir Oye, las jaltecas, los aztecas, bueno los, este, los mexicas dicen que se pues, la pelan Y de repente iba con los mexicas, oye los mexicas este... Los Tlaxcaltecas dicen que se la pelas a dos manos, güey. Entonces así se la llevan. Básicamente echaba a pelear pueblos nada más por eh, desmadre. Le gustaba también quitarle cosas a los dioses, le metía desapes a Quetzalcoatl, le quitaba su patita de oro a este Tezca. Tezcatlipoca. le escondía los dientes a Tlahuel, a este, a, a le quitaba las alitas de obsidiana a este Quetzalpapatl. Eh, chingo de cositas. Muchas gracias por, los, eh, por el follow, Ani BK. Entonces, eh, todas esas cositas son las que... Follow. No, fueron estrellas de Dementia. De Dementia, ok. Sí, más cállate, es, un, es un dios troll. Ah, muchas gracias Dementia. No, pero antes de eso me salió este... ¿Alguien, ah, ¿alguien lo siguió no en sé. Twitch? ¿En Twitch? Sí. Está vinculado a Twitch también esta madre. Entonces estamos transmitiendo también... No. No, porque soy un tacaño miserable y no he querido pagar el, este, Para hacer multitransmisión Si de por sí me estoy muriendo Para atender este, gente de Facebook Imagínate que se junten en, en ambos sitios okay. Este, No, y aparte necesitas pagar El OBS eh, La versión especial de esta madre y, Ok Y. Para poder hacer multitransmisión, pero Si de por sí, mira está escuchando cómo puja mi computadora Sí, pues está sí. igual de gordo que yo Está pujando por querer respirar ahora Hacer doble transmisión en esas madres Se va a morir la cabrona Entonces básicamente es un dios troll ¿no? este, Entonces hice un dibujito de, de él eh, Para... A ver, dejen ver si es que lo pueden ver en la pantalla Mientras, responde algunas cosas Ok, nos están preguntando que cómo nos conocimos Este... Contesto 50, es? ah, okay. sí. ah, ah, Todo fue cuando En el 2000 tiene básicamente 14, 15 años que nos conocemos, ¿no? Sí, más o menos. Ok, tiene como 14, 15 años que nos conocimos por el Art. Yo seguía el tío Dan ya por sus dibujos. Yo sabía fotografías porque me creía fotógrafa. Y, este... Una vez vino a la ciudad. Dijo que iba a venir a la ciudad, pero, pues, yo en ese entonces yo estaba en la prepa. Y... 16 años. Ya, estoy sí. eh, ya mintiendo más. <risa> Ya, ¿quieres menores de edad? Sí. Este, ok, 15, 16 años, y este, me dijo que iba a venir al centro, y le dije, ah, pues a ver si te alcanzo a ver, y de aquí el señor cura y perjura que me estuvo esperando en Bellas Artes por no sé cuánto tiempo debajo del sol, y yo le avisé que no iba a poder porque estaba en exámenes, y aparte, pues, en esos tiempos yo cursaba la preparatoria en cuatrimestral, y, pues, son una chinga los que hayan estudiado en cuatrimestral, pues, sabrán que es una verdadera chinga el, el estudiar en esa forma. En esa, sí, forma. esa forma. Y, ¿qué más? Bueno, y ya, pasaron, pasó el tiempo. Creo que ni siquiera nos teníamos en Messenger, ¿verdad? Nada más nos teníamos en el Deviant. Sí. Este, él se desapareció, yo andaba en mi onda, y, este, y en el Facebook eh, me di cuenta que pues como estaba con su nombre real, pues no lo ubicaba, entonces fue así como de, ah, creo que este güey lo conozco, porque pues teníamos muchos amigos en común del Deviant, y lo agregué y nunca me contestó, la pinche, la pinche solicitud de amistad, y como al mes y medio, dos meses, le volvió a mandar, y fue cuando me la contestó, y empezamos a hablar. Ah, no, te había invitado a un evento, ¿verdad? Me habías invitado a un evento. Que, bueno, me, me, este, que este, Ajá, o sea, me, me rechazó Porque tenía muchas Acá como vender Tamales oaxaqueños No <ríe> Y ya Bueno, es que ya ya me pasé más tiempo O sea, creo que ya pasé más tiempo O sea, nomás nos preguntaron que cómo nos habíamos conocido y pues Fue por arte Básicamente hace 14, 15 años Bueno, perdón por irme tan lejos este. Ah, este, les pongo rapidísimo eh, en la pantalla que es eh, lo que vamos a andar teniendo. Este va a estar en llaverito. Ese es eh, Huehuecoyotl, no lo he terminado porque no tuve como una semana, ¿no? La computadora. Sí, más o menos. Tantito más. Este. Ando algo trazado en mis pendientes. Eh, Ese es Huehuecoyotl. Eh, es un llaverito que voy a sacar precisamente. Este, esta chingadrilla es uh, lo mismo que. Esta madre de acá, esa chinadrilla es huevo de eh, Y precisamente porque es huevo de eh, con todas las cosas que les dije, como Dios trolero, Dios que cuenta cosas, Dios que echa desmadrito, lo vi perfecto ¿no? para el, el programa. Entonces, esa es la, la imagen o la representación del códice. Creo que es del códice Borgia, no acuerdo bien de, de qué códice este, lo saqué. Pero uh, le hice su versión Como cagadita que es esta Su versión ojoncito Entonces esta va a ser la que voy a andar metiendo al, a Unos llaveros eh, Esperemos que lleguen antes de, de Año nuevo No sabemos bien to del todo cómo va a estar Pero vamos a hacer una preventa rápida de estos eh, Llaveritos Y aparte por ahí tengo un loguito de Jurassic World Pero a ver qué tal queda Pero eso ya sabrán después Es para que más o menos lo vean Y regresamos por acá ¡Woo! Um... Con esta voz, supongo, me siento el general Gribius. Ah, con esta tos me siento el general Gribius. Um, los en vivos normalmente, y entonces les, les sacó los ojos y estaban secos. En el el, el, el en vivo de hoy, ¿quién está más guapo, Porfirio o Santana? No, pues Porfirio, ¿qué pasó? Santana, pues nada más porque estaba flaco, tal vez. A Santana le faltó una patita Se puso loco Pero fíjate que Santana tenía un, un buen consejero Y ese era el güey que en su momento hizo que las cosas estuvieran chidas Después de que se murió a su pinche consejero Chingó a su madre todo Su y consejero fue... era la, su piel. No no, no, no, no, el otro vato, Ahorita no me acuerdo Aparte, pues sí Ay O tal vez están confundiendo con Maximiliano Ay, qué bonito. Emilia me mandó, bueno, mandó 100 estrellitas desde hace ah, rato. muchas gracias. Ya sé que es normal, pero me pareció algo temprano, pero a mí me, y mi abuelita se aparecieron gatos, pero eran negros y tamaño pantera los desgraciados. Pues, por ejemplo, Blacky creció un chingo. Eh, de la panza. Aparte de la panza. O sea, Blacky sí está, pues ahorita Rabio es el que más grande se ha puesto, pero Blackie para, para su tamaño de gato normal sí está grande, yo siento. Iba a cambiar mi lugar de cama y pues y pues se puede ver el pastillo y me dije, mejor no. Yo también quiero una tulpita, tengo michis y apenas ayer rescaté otro. Le puse bolita. Bolita, qué bonito. Ok, ya ves, porfi? Obi. Santana era muy nena. Tío Dan, ¿ya ¿qué opinas del caso de Dross de la familia? De que le está pasando cosas en su casa que también era una tienda. Y que todo empezó luego de asomarse a ver unos ruidos a una escuela. Pues mira, está muy bien armado en algunas cuantas cosas Hay algunas cuantas chacharitas que podría replicarse sin ningún problema Nosotros, eh, si bien nos gusta hablar acerca de temas paranormales Nos gusta hablar acerca de temas que involucran cosas que me tocó ver eh, Me tocó escuchar de muchas personas Siempre estamos abiertos a que todas las cositas tengan una explicación Y siempre trataremos de darle la explicación al igual que este... Que... Eh, entender ¿no? de, de cierta manera la manera más eh, sencilla de poder darle una explicación a las cosas porque al igual que la navaja de Ockham eh, o el teorema de la navaja de Ockham es, es que quizás la explicación más sencilla sea la correcta pero no nos apartamos de que quizás existan las cosas eh, de la misma forma como soy un eh, como decir así eh, crítico subjetivo de muchos detallitos que pueden llegar a parecer de decir, bueno, eso puedo hacerlo con una con una cuerdita, eso puedo hacerlo con un hilo esto puedo hacerlo con un chingo de cositas hay algunas que sí están muy bien preparadas y se presta mucho a, a que la gente interprete y le dé como su propio sentido a determinadas cosas no está mal, al contrario está muy chingón si lo ves como entretenimiento, nada más si te empiezas a clavar un poquito más a veces te lleva a rincones muy oscuros eso llevó a a, a unos rincones bastante extraños que voy a contarles después cuando fue lo del, del primer este bestiario que se hizo. Saludos a toda la gente que participó en ello. Um, cuando te quedas muy picado en eso, pues salen estas cosas. Pero hay, hay un teorema que también dice que si es que está muy horrible la calidad de lo que tú estás viendo, ya sea video, ya sea foto, lo desacreditas inmediatamente. Ahora si se ve con madre lo que está pasando... Igual lo desacreditas, porque es un güey, se ve demasiado bien para ser real. Entonces estás en, esa, en ese balance. No digo que sea mentira, no digo que sea eh, verdad. Está muy chido como entretenimiento a algunas personas sí les está con susto. Está muy interesante como lo está planteando. Y de verdad, a veces esas cosas te, te generan un poquito más de de miedo inclusive que algunas de las películas que a pesar de que están buenas y que tienen pues, abusos de jumpscares eh, entretiene mucho no el, el darte cuenta de todo eso, está el otro vato, el de las piñatas, está el otro vato del que le cierran la puerta, el... ¿El Nam? no, no, Carlos Name no, ese piñatas no, el otro el que fue a un retiro espiritual en Isla Mujeres Ah, ya. Ese también está muy chido, ese caso. Eh, están bonitos los casos porque a fin de cuentas. Son bonitos. Pues a mí me parecen bonitos porque a fin de cuentas les estás dando un seguimiento. Está la otra chica, la que tenía su colección de, este, de, de Arieles. Ah, la de la niña. La de la niña que dice que veía a un muerto. O sea, todo ese tipo de casos están interesantes porque a fin de cuentas tú puedes seguirlos y de cierta manera te libera un poquito del estrés que conlleva tu día. Y está bonito esa, esa partecita. De si es cierto o no es cierto, no sabríamos decirte. Eh, cada caso nuevo que va saliendo tiene como su toquecito muy particular Pero hay, hay personas que creen que esto existe y están en lo correcto Hay personas que no creen que esto existe y están en lo correcto Yo prefiero ser de las personas que creen un poquito que existen algunas cuantas cosas Para no sentirse totalmente en soledad en este mundo Y le da un toquecito más de magia y hasta cierto punto de magia perversa De creer que hay algo más allá afuera, de que existe algo más allá Y que de verdad por las cosas que yo he visto creo completamente en ello en cada caso particular, tal vez sí, tal vez no, pero de que hay algo por allá afuera echando desmadre, sí, lo hay. ¿Que no hay explicación aún? No. Lo mismo se pensaba con algunas cuantas cosas que contaba Antonia Gripa, eh, alquímicos, ¿no? Eh, Paracelso, chingo de güeyes que en su momento decían güey, esos güeyes están pendejos, eso es alquimia! Y después nada más simplemente era ciencia, nada más que todavía no sabían cómo demonios era o cómo poder hacerle algunas comprobaciones de algunas cuantas cosas de ahí simplemente eran como cositas así. Por cierto, Venecia Monterino muchísimas gracias por tus estrellas. Dice a uh, Susen Saeki, uh -huh. aquí en mi casa dicen que han visto y escuchado cosas. Yo siempre he querido ver algo, pero nada más me nada más me quedan imagi me imaginar con estos relatos. Pues en realidad hay gente que de niños deja de tomarles o prestarles atención y ya después ya no pueden verlo. Hay, hay un teorema que dice que también eh, los niños... Hace cuenta, lo, lo, con quien estaba platicando esto, ya se murió el güey, este, le iba a mandar saludos, <risa> así que ya se murió el güey, pues saludos, no, bueno, sí, tal, saludos, ojalá el diablo te esté cocinando a fuego lento, eh, este güey me decía, oye, eh, tengo un, un teorema, eh, me lo explicó, me mostró parte de sus ensayos, porque el güey quería sacar un libro, no sé si lo sacó realmente, y hacía referencia de que este güey, eh, Tenía la idea de que las personas mueren, y ahí inmediatamente mueren. Cuando empiezan a ver el túnel de la la la la la, eh, inmediatamente renacen, reviven. Eh, vuelve a ver esa reencarnación hasta cierto punto y se van olvidando en el proceso de las cosas que tenían pero hay algunas cuantas cosas que las recuerdan creo que salió un episodio de leyendas legendarias de eso no les hemos escuchado, tenemos ratito sin escucharlos eh, pero él decía que esas cosas se van olvidando se van teniendo esa percepción pero al momento que tú pasas por ese túnel como que te conectas con esa parte de esa... Eh, no es por hablar de otra dimensión pero vamos a poner el título de dimensión te conectas en parte de esa dimensión donde eres más percibible por las cosas. Dices es como si te sumergieras, estuvieras en una alberca y estuviera este plano y el plano del otro lado. Y en medio hay una especie de alberca, una especie de nata, y tú te avientas de un lado, purificas al pasar por en medio de esa alberca y sales del otro lado totalmente nuevo, ¿no? Sales fresquito siendo un chavito, o en el alma de un niño, o en el alma de un animalito, todo eso, porque también hay reencarnaciones en animales. Okay. Este Dicen que al momento de que pasas por todo eso Al momento que te desprendes de todo lo que quedó atrás Te quedas también con un poquito de esa esencia Y esa esencia se va perdiendo con los, eh, con los días, con los años, con los meses Con todo eso, por eso los chavitos pueden ver cosas Porque siguen todavía con la esencia que tiene parte de su alma De poder ver, ¿no? de poder visualizar algunas cuantas cosas que están en otros planos por eso los chavitos pueden decirte, güey es que ya hay algo, y los animalitos también y todo eso, y poco a poco lo vas perdiendo, hay gente que lo pierde, que se acuerda mucho que de, que de niños podían ver cosas y de repente, ¡pum! a la chingada, no ya, ya no pueden verlos, pero hay adultos que siguen teniendo esa esa capacidad, no sé en qué radica todo ello, pero hay personas que son más sensibles, y que y lo que siempre te he dicho es que si, no es que no exista, sino a veces no podemos verlo, y a veces por el hecho de no poder verlo nos hace sentir tranquilos. Eh pero esas madres están ahí eh, ya ves confirma los cuatrimestres son ext extremos y tienes dos días de vacaciones y no repruebas nada sí perdonándole ando leyendo este los mensajes súper rápido ay ah, por cierto estoy súper emocionada porque subí en el Twitter un dibujo que hace mucho me dibujó me hizo una amiga ilustradora que se llama Silelem. Sillem con Porfirio Díaz y lo tagué. Y, y le estaba comentando a Dani que la persona que administra esa cuenta. O sea, sí, sí se pone en el papel del Porfirio Díaz y se pone como medio mamón el güey. Y eh, rara a la vez contesta. Y, y rara a la vez te retuitea. Y en esta ocasión sí me retuiteó. ¿Te retuiteó? Pues, si no te retuiteaba, vamos a hacer la pinche huelga de cananea al hijo de la señora. <risas> a ver qué se siente, cabrón. Este. Yo quiero un llaverito. Por cierto, Adipe, muchísimas gracias por la donación. Ah, cierto, eh, también a Zafira por la donación. Hay eh, personitas que nos están diciendo que, eh, bueno, más bien esto salió a, a raíz de eh, Zafira, un, una seguidora. Me comenta, oye, estaba comprando estrellitas para eh, darles porque me gusta mucho su programa, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que había visto de que más o menos en el balance entre estrellas y lo que yo estoy aportando, eh, y lo que tú recibes, creo que estás recibiendo de un centavo de dólar por estrella. Y yo así de, sí. Entonces, si yo te dono tanto, sería esto y esto, y digo sí. Dice, porque así si lo pongo en, en perspectiva, básicamente, si yo estoy aportando un peso, Facebook se queda con 50 centavos y a ti te dan solamente 50 centavos. Uh -huh. Dice, ¿hay alguna manera de saltarnos lo que viene siendo esa, esa parte de Facebook para que todo lo que yo te dé, si te llegue, si les llegue como donación? Y yo así de, sí, sí, sí, sí se puede. Eh, entonces, eh, me estaba comentando si es que teníamos la posibilidad de habilitar eh, lo que viene siendo eh, ya sea PayPal, ya sea eh, alguna plataforma de donación, ya sea Coffee, PayPal, eh, donación directa a través de QR, o todas esas cositas, y sí, eh, tanto Adipe como eh, este Zafira nos acaban de hacer una donación eh, directa, no puse los eh, los números porque apenas vamos a, a ver si es que esto les gustaría, inclusive hay gente que dice, bueno, ah, porque lo que nosotros estamos utilizando y absolutamente todo lo que está entrando de, los, eh, de las estrellitas, y todo lo demás, lo estamos eh, tomando para eh, mejorar el equipo, entonces vamos a comprar una webcam, vamos a comprar varias cositas para adecuarlas, para traerles mejores transmisiones, para hacer varias cositas más así. Entonces alguien por ahí también nos dijo, oye, ¿por qué no pones en una wishlist de Amazon y ya nosotros en vez de quizás donarte podríamos eh, encontrar alguna oferta ya por allá y darte, ¿no? Enviarte directamente eh, el objeto si te requieres de algunas cuantas cosas, eh, dártelo, ¿no? Eh, he querido hacer un video también de eso Porque de hecho nos, nos mandaron unas cositas en la wishlist Nos mandaron un micrófono Nos mandaron este Un estudio de, de fotografía Pequeñito, está de este ladito A mí me encantó muchísimo eh, no, Me mandaron el libro de Jurassic Park También está, está muy bonito este, También me mandaron unos audífonos Unos JBL eso es mi cumpleaños. Entonces nos dijeron que si sí, es que lo metíamos en la wishlist eh, para poder hacer todo ello. Y sí, eh, vamos a, a colocarlo también para que ustedes tengan la oportunidad de, de, de colaborar de esa forma. Y sobre todo hay quien, quien dice, no, pues es que prefiero que esa lana les llegue como a ustedes. Ya sea en forma de especie, pero que no pase por el tío Azucaritas que básicamente muerde la mitad. Le, le da sus, sus mordiscos a la mitad al, al, a lo que envían. No, pronto, de las te dan de mm -hmm. Ajá. Este, ya no te tardas mucho contestando Porque también siento que me falta un chingo de preguntas Muchas gracias Emilio Entonces para contestar Ok, mi plan de eh, contestar rápido okay. No, no tan rápido de como si te estuvieran correteando Pero no te, exten, no te extiendas tanto ¿Cómo un simple mortal puede protegerse de esas entidades de bajo astral? ¿Qué recomiendas para andar protegidos? Eh, vamos a poner en, eh, muy en específico ¿Qué es eso de bajo astral? Porque... Um, hay mucha gente que dice o que tiene como la idea de que solamente existen dos planos y no hay un chino de planos. Um, dependiendo de determinadas cosas que a veces se juntan y se van poniendo así. Es, es raro según algunos cuantos pensadores, algunos cuantos güeyes. Um, siempre he tenido la, te la teoría de que es como estamos siguiendo una, una misma base, una misma línea eh, temporal. Y hay como diferentes versiones de las mismas cosas que están sucediendo, suscitándose en diferentes planos. Um, pero están corriendo en una misma línea. Entonces hay seres que pueden venir de diferentes cosas. En algún momento, platicando con un Nahual por ahí, me llegó a comentar, de, sí, platicando con un igual, eh, Me llegó a comentar acerca de wey, es que a veces nosotros nos preocupamos por un chingo de cosas que no sabemos bien cómo están. Ni siquiera nosotros sabemos cómo diablos son, pero si nosotros, como, como estos seres que estamos acá, no somos lo más grande que está allá afuera, ni tampoco lo más peligroso. A veces el que tú te pongas eh, algún tipo de protección muy cabrona, muy pesada, es una declaración de, dice, no de guerra, sino de una declaración de decir, yo también sé utilizar esto, uh -huh. yo también puedo hacer esto. Dice, a pesar de que tú lo compres, te lo regalan todo ello, dice, a veces el, el hecho de pasar desapercibido es a veces un poquito más... Eh, ad hoc, es un poquito más eh, como debería hacerse, porque cuando recibes algunas cuantas cosas que tú no entiendes cómo funciona el poder, pero te las han otorgado, a veces no entiendes qué es lo que te están dando y a veces abre la posibilidad de todo eso. Eh, ¿Qué pasa si es que tú sales y pasas como cualquier persona normal? Bueno, no pasa no te nada. Pelan. Pero de repente, ¿qué pasa si tú sales con un iPhone y lo vas blandiendo y te sales a tepito y dices, ah, huevo, ese güey puedo chingarlo. Pero ¿qué pasa si tú sales con ese iPhone pero estás mamado? Entonces dices, ah, pues está mamado. Puede que se anime, pero no va a faltar algún cabrón que también esté igual de mamado que tú, que quiera chingarte. Okay. Entonces es más o menos lo mismo. ¿Qué se puede recomendar? Algo sencillo para recomendar. Eh, Cuarzos. Cuarzos es una manera El muy sencilla. Rojo. Eh, lo que viene rojo. siendo hilito ¿eh? rojo Sí, los, los hilos rojos, alguna protección súper sencilla. Medallas de eh, San Benito. Ah, exacto, medallas de San Benito, algunos santos eh, crucifijos, eh, si es que eres eh, católico eh, o cristiano también. Algunas cuantas oraciones, no está mal esa parte eh, de la eh, idea judeocristiana, está muy, muy, muy bonito esa parte y sirve como protección. Si quieres algo un poquito más complejo para todas esas cosas, un ojo de coyote podría funcionarte un ojo de venado también pudiera funcionar. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ladrillo rojo. Eh, en las puertas, eh, un poquito Partes de... Cimentanas, puertas y ventanas, Puertas ¿no? y ventanas, agua con sal debajo de la de las este de, de las camas y o algunas... O detrás de las puertas. O detrás de las puertas y algunas cuantas tijeritas en las ventanas y en las puertas. Ok. Tía Clau, ¿qué te gusta más, co te, ¿qué te gusta más cocinar o quién cocina mejor de los dos? ¿El maigo o tú? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me gusta más cocinar? Es que en realidad a mí no me gusta la cocina porque de niña... Yo en occidente en la cocina y, pues, la verdad, desde entonces soy bien sacona. O sea, sobre todo si es algo con aceite. Prefiero mil veces que Dani cocine, pero, pues, yo sé que por el trabajo no puede hacerlo siempre, entonces... ¡Pues me a cocinar! Sí, y él es el que le pone más amor y cariño a la comida. Yo soy más práctica. Es así como de, ah, vistes asados, este, pechugas, sopa de... ¡Guachas de truco! Sopa de fideos. ¡Maruchan! ¡Tototón! ¡Pum! ¡Agua! Ay, no, ese nivel no me voy pero, O sea, sí hago de comer Pero no cosas tan eh, Elaboradas O sea, sí hace de comer como por ejemplo eh, Verdurita Hervida O también está al vapor eh, Pechuga a la plancha, cositas así Pero por ejemplo, si me dicen a mí, oye, ¿tú qué te avientas? Ah, pues podemos hacer, ¿qué te parecería? Unas croquetitas de... Ya no me las has hecho, ya a... no me las antojes. Acelgas con espinacas <risa> Con, con quesitos chihuahua Está bien rico esa vez el regreso de Chihuahua y le regalaron un chingo de queso al. No mames, me regalaron más de un kilo. <risas> Entonces está súper chido. Eh, la realidad es que me tocó en Puebla ver una colonia, ver cómo en una colonia de advertencia a la entrada de una colonia que no robes O bla bla bla, de comunidades. Hay, no, hay, un, por... hay un compa que me decía: ¿Sabes cuál es la manera para que no entren a robar a tu casa? Afuera, inviértele tantito. Luego que queden barrotes, una cosa No, no, no, güey. Inviértele tantito, afuera por una virgen, o un este, o un santo. Ya una vez al, este, al año, nada más sale un pequeño detallito ahí. Vas a ver como por estar el santo en tu casa, no le van a, no lo van a hacer ni madres. Mucha, mucha banda respeta eso. O si es una santa muerte, uy, está todo más cabrón. Lo que viene siendo un San este un San Judas, una Virgen María o una Santa Muerte, dice ponla en tu casa que sea visible ante los ojos de los demás, vas a ver cómo no, no se van a querer meter. Dice Atenea Pérez, yo desde peque vi, Veía cosillas así, pero a mí me decían Que no las de, desacreditara Porque así se perdía ese don o sensibilidad Y aquí estoy viendo cosas A veces que sí me dan cosa Es que sí eh, Mucha de esa magia se va perdiendo porque también tus papás o más gente le dice, güey, oye, vi esto, no, es cierto, no, no viste eso, oye, ¿qué, qué pasó? No pasa nada, güey, mira, no hay nada, no, hay nada. entonces es como que te vas negando eso mismo, te vas negando ese don, es como cuando siempre te dicen, güey, es que no sabes cantar, y, y, pero sí, me gusta cantar, güey, cantas de la verga, y se te va olvidando todo eso, lo mismo, same shit. Dice, mi papá me regaló un amuleto de Jade para que nada malo me pase, eh, eh, eso sí, cuando te regalan amuletos y es con buena intención, este Funcionan como mm, mejor. Sí, es eh, basándonos en la magia caos. Las cosas que se dan con un con un sentido, se te otorgan con un sentido, eh, funcionan un chingo. Sobre todo porque te están dando parte de la bendición de la misma persona lo que conlleve. Muchas gracias, eh, Aracnea Iron Maiden. Este, con estas eh, intenciones, al momento de dártelo, al momento de brindártela, es con un, un, una energía que se queda el, el, el objeto. Entonces, cuando tú lo, lo tienes, va a servirte como pequeña protección, a fin de cuentas. Si tú lo das con amor, ese amor se multiplica, se hace más grande. Ah, me están preguntando que cuándo me voy a tomar foto con el vestido rojo, pero espero que pronto, porque como me queda un poquito grande y luego pues estoy toda pechugona, me queda... parezco piñata a veces. Pero no pecho. <ríe> Sí. ¿Saben, qué sirven? ¿Saben, ¿Saben para qué sirven los colmillos de coyote como, como, con, ¿qué? como con piedritas? Los colmillos, Le dije para cadena gracia. Los colmillos de coyote funcionan. Mira, el coyote es un animal increíblemente místico. Y me gusta un chingo por motivos personales. este Pero eh, el coyote tiene al menos cinco diferentes tipos de elementos de protección, de daño y más cosas. Uno de ellos es la salea, o sea, todo lo que viene siendo el cuero de diferentes partes otro son los colmillos, otro es eh, los dientes, bueno, los, en general los dientes, los colmillos, otro es el, eh, el ojo de coyote, otro son la nariz del coyote y otro es el ano del coyote, por extraño que suene eh, lo que viene siendo, cada una de las partes sirve para diferentes cosas es, obviamente si están curadas, si están en diferentes eh, situaciones, pero al menos eh, los dientes de coyote tal como funcionan para los coyotes sirven para atacar Aquí se refiere con esto, que cuando tú tienes un amuleto que está curado, que está reservado para todo eso, aunque eh, sea comprado, sirve para hacer daño, para que tú seas un cabrón, para que tú seas una cabrona, para que logres tus objetivos, no importa la situación que se dé, sino simplemente tú lo tienes, vas a poder lograr las cositas ahí. No funciona siempre del todo así, porque también una de las cosas que te dicen es de que tú tienes que cazar al animal para que el animal eh, te puedas portar las cosas del animal, bañarte parte de su sangre, tú quitarle las cosas, ponerte, por ejemplo, el lano, ponerlo para que se, se encarna en tu piel, cositas así. Pero hay gente que sí, sí, sí le tiene como esa partecita, pero si buscas qué es o para qué es un eh, colmillo de coyote, normalmente, inclusive hasta la gente de los narcos, la gente de cártel y todo eso, lo utilizan sus armas para que puedan dañar más, para que de un balazo pueda ser más letal, para que hagan un Yolanda Saldívar. ¿Ya? ¿Ya? Eh, o sea, el meme de un bebé viendo a la pared, mi tía está viendo ángeles, ¿es real? Eh, existen eh, seres de ese lado del, del planillo, por decirlo así, si nos vamos a planos, que sí son como raritos, no no son los ángeles típicos así de alitas y todo bonitos, todos lindos, todos, así como los elfos, así de, que muchos elfos, como el señor de los anillos, así como que, oh, son, son hermosos, pero después ves a los elfos de Harry Potter y son como, güey, este. No, uh, sí y no, o sea, sí son cosas ahí, pero hasta la fecha son muy pocas personas que los han visto así, aunque algunos dicen que ese tipo de seres se materializan eh, en, en ideas, no más o menos que los que están allá. Hay quien dice que, por ejemplo, el en San Martín Tilcajete, cuando el, este o sea, fue el nombre del señor, eh, vio a los alebrijes lo que estaba viendo eran ángeles, no eran demonios, pero él los vio y en su debraye, ¿no? eran, eran demonios, y hizo estas figuritas de los alebrijes. Ok, roben los datos para que sean directos los este los donativos. Y alguien okay. dijo sí, este abran la tienda en línea para dejar este la, el aguinaldo allí con ustedes. Ah, muchas gracias. El plan maestral, el cartesiano y así. Maigo, ¿qué sabes sobre el karma? Uh, bueno, eh, en muchos eh, sitios lo ponen más allá del del, del karma es un balance. El karma es también una, una partecita que influye en la magia caos. La magia caos es una de las cositas más extrañas que se pueden encontrar, porque a fin de cuentas lo que tú desees, lo que tú insistas, inclusive lo que lo escribas, ubicas esa madre de la de la esposa de Duarte, de Deseo la ¿eh? una madre que escribió ah, un chico a yeah. de veces Deseo la Deseo funciona de la misma forma, o sea, las cosas que tú generas las atraes uh -huh. haciendo sigles. Muchísimas gracias, Joana Ignat, por unirte a, a la banda. Todas esas cositas van haciéndolas eh, cada vez un poquito más, eh, a pesar de ser repetitivas, las van atrayendo, van haciendo todo eso. Por eso normalmente eh, cuando éramos chavitos escribíamos eh, Clau y Dani y en un corazoncito, porque a fin de cuentas eso era una especie de magia caos muy sencillita, muy muy muy sencillita, pero funciona. Nosotros tenemos la idea de que el karma se le regresa a las personas Sea como sea, a fin de cuentas es una parte donde nosotros decimos chinga su madre, ojalá que le vaya de la chingada Y es un, un deseo que se manifiesta, que se va dando, ¿no? A veces esas cosas hacen que a las personas les vaya muy de la chingada Por eso cuando se van a hacer limpias dicen güey, es que tienes envidia, tienes un chingo de envidia Tienes ojo, tienes un chingo de cositas así Y se van dando simplemente porque las personas también tienen Según algunas eh, fuentes, eh, la capacidad de poder transmitir esto De darle a algunas personas de una manera muy sencilla, muy pequeñita Pero hay unos que son muy cabrones hay gente que puede eh, embrujar con la mirada, hay gente que puede embrujar con la palabra, hay gente que puede embrujar con el pensamiento, hay, hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente que no tiene nada de eso, pero sí. Ahora, el balance, ¿a qué se refiere con todo eso? El balance es una manera natural en que todas las cosas van dándose de una manera eh, aplicable. Hay gente que dice, ojalá que se muera para que eso le enseñe. No, güey, eh, las enseñanzas se dan en esta vida de una u otra forma. Ahí tienes a cierta eh, persona que ha sido muy culera con, con, con nosotros en el pasado y con los demás. Y ahorita la está sufriendo, o sea, realmente no está feliz con las cosas que están suscitando y todo eso, y eso lo está pagando en vida, ¿no? No se paga Ajá. con la muerte. El balance se va dando uh, de una manera rara, no siempre va a ser como tú quieres, pero el balance se llega a dar en el momento menos eh, esperado, pero el karma en sí, el karma, karma, karma, de decir, ojalá el karma le dé, eso es eh, un deseo Pratic de balance. Prácticamente es el... Tus acciones tienen un... Sí, cada acción tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia, es básicamente eso, pero normalmente uno lo ve como malo, para lo malo que es. Obviamente también es para lo bueno, o sea, cada cosa que se te que tú hagas se te va a multiplicar. Uh -huh. Sí, básicamente, sí, y aunque también la vida algunas veces es un constante, órale por pendejo. Dice Eduardo, mi vecina se dedica a la santería, no quiero poner brujería como tal, pero ¿cómo, puedo, pero ¿cómo puedo protegerme sin llamar su atención? Porque ya de por sí no nos llevamos muy bien. este ¿Dónde está tu vecina? Porque por ejemplo nosotros teníamos una vecina que era Yoruba. Eh, era santera y estaba en la parte de arriba donde nosotros estábamos desde, en ese departamento te acuerdas ahí en Santa María sí. ahí en Doctor estuvimos eh, viviendo y la persona que estaba arriba de nosotros en el departamento de arriba hacía magia hacía santería y era un hey, qué pedo los últimos días antes de mudarnos no hizo mató un chivo mató su, no. digo hizo sus pinches hizo, desmadres hizo desmadres y, y así de güey está aquí sangre aquí o sea, hizo su desmadre ya entonces, eh, no funcionaba eso porque estaba en un segundo piso y la santerina tiene que hacerse a ras de, piso, a ras de suelo porque pues, estás en comunión también con la tierra. Pero, eh, en este caso, como las protecciones sencillas de todo eso, deja que las cosas fluyan. Muchas veces no es necesario eh, enfrentarte a esas cosas. Simplemente ignorarlas. Ignorarlas o encauzarlas. Eh, como en la Aikido, el Aikido se basa en la fuerza, no en la fuerza que tú tienes, sino en la fuerza que utilizas de tu oponente para poder llevarla o canalizarla de las demás cosas. En este caso, si es una cascada, este, que es más fácil que tú detengas el agua de una cascada o que simplemente pongas eh, un. como ¿Ves cómo dibujan las personas las casitas que tienen dos aguas? Uh -huh. eh, simplemente si tú te pones enfrente y tratas de utilizar dos, dos, este, dos tablas para detener una cascada, no vas a poder, te va a tumbar. Pero si esas las pones en forma de ságita este, de, de, de V invertida uh -huh. y las pones de ese lado, vas a poder desviar el agua sin que te madre. Entonces lo mismo. Eh, para ese caso, simplemente habría que ver o checar alguna cosita para hacerlo a un lado, ¿no? Que no te toque, simplemente que fluya a su camino. Si no va por ti la bala, no te pongas enfrente. Ok. Está el ajá. Es que empezaron a decir cosas del, del ano del, del coyote. Ya está la merch de Chispita. Eh, no, aún no, porque este, les estaba, les iba a contar que me pidieron mi primera comisión <risa> sí. y hoy la estaba dibujando y este y pues no sé igual le hago comisiones de gatitos no tan chidas medio pedorras pero igual para para ir quitándome el miedo <risa> díganos si se animarían digo ahorita tenemos eh, un llavero que vamos a sacar de jurassic world de jurassic park más bien que es un cabezoncito un rex cabezoncito ese lo tengo ya planeado para sacarlo ya tengo el diseño y huevo de hoy no más cuestión de meterle color podría ser la posibilidad de que la tía Klaus sacara si le insisten ahorita eh, en sacar uno de chispita pero sería así como en, sería en, en caliente sacar porque el, el domingo se mete el, el pedido. domingo se mete pedido y al menos unos tres o cuatro eh, asiáticos van a morir en la realización de esos este, <risas> De esos llaveros, así es que si alguien quiere, alce la manita y para que la tía Clau se, se apunte a hacer a, a chispita en, en llaverito. Dice María Pérez Rivera, tía Clau y tía Dani, mándenme su bendición para acabar mis dibujos de mi propuesta de diseño. Bendiciones, bebé. Benedicto vas a terminar gracias. y vas a ver que te va a ir bien. Asco, qué asco continúa, quiero saber más. Ya que hablas de magias, caos, ¿usas sigilos? Eh, de hecho, el, el emblema de memoria de una Nahual al principio iba a ser un sigilo, pero no. No. ¿Qué es un sigilo? O sea. eh, un sigilo? Un sigilo es básicamente un simbolito En donde tú le das como la interpretación a ese símbolo Con diferentes cosas que tú quieres hacer Por ejemplo, eh, suponiendo que tú uh, Por ejemplo, voy a poner la pantalla okay. Okay. Suponiendo que tuvieras esto Por ejemplo, para la gente que está viendo Pueden ver la pantalla eh, Suponiendo que es la tía Clau, ¿no? Pudiéramos hacer L de la tía Clau. Ese sería un sigilo. Ah, ya ese sería como un símbolo eh, que también pudiera ser tratado de libre comercio, ¿no? Un TLC. Pero ese pudiera ser ese eh, sigilo que tú podrías andar utilizando. Y por ejemplo, si te gustan las estrellas, simplemente le pones una estrellita en la parte de acá. Si tienes tus tres gatitos, uno, dos, tres. Y son, son elementos que se van haciendo. Son elementos que se van eh, dando. Que tú puedes poner la interpretación Y de repente de la nada ya tienes Un, un símbolo, un emblema con lo cual Tú puedes eh, Utilizarlo para algunas cuantas cosas Para darle tres. tu poder, para darle todo eso a, a esa partecita Y básicamente eso es un segilo ¿Vas a entrar sí, o no? Pues entra Ya, pinche vato <risa> Ya sé Ok, a ver, es que estaba esperando que Rabio entrara ¿Qué tanto estás chingando, cabrón? Ah, uh, confirmo, o sea, quizá está mal que lo diga, pero cuando las personas me llegan a hacer daño o se pasan de abusivos, sí les echo la sal y en efecto les va mal. Sí, efectivamente, funciona también de esa forma. No andamos hablando de cosas de terror, ahora las transmisiones serán de terror regulares y dicks, fantasmas y llanos. Tal vez para eso sea terror para alguien más. Ah... Uh, a ver, ok, ok, ok, ok, okay. estoy buscando este, mensa, este, preguntas, si quieren vayan dejando sus preguntas para ya leerlas, saludos Danja y tía Clau, yo traigo un problemilla, lo que sea que hay, que hay en mi casa cambia la Biblia de página, es una Biblia que está en la mesa abierta, sin embargo siempre se cambia de una págin página página Específica a otra y nuestro nuevo gatito De repente se espanta y una vez casi Se me avienta, pero dice mi esposo Que me miraba hacia mí, pero no era A mí a quien veía Qué peor bueno, eh, eh, eso, eh, eso me recordó mucho a algo que sucedía antes Allá, pero jamás te quise decir ¿Recuerdas que la primera vez que fuiste a, a Ya Oaxaca, que viste mi cuarto y todo eso? Uh -huh. ¿Ves dónde tenía el piano? Uh -huh. Bien, antes de que lo pusiera ahí Y que yo pudiera notar qué demonios estaba Ese piano estaba guardado este, eh, en una funda que, que le hizo el doctora antes que me, que, me, este, que me hiciera la otra funda. Bueno, uh -huh. antes que comprara la otra funda. Entonces, en alguna ocasión yo estaba solito ahí en la casa, eh, había regresado y no había nadie, creo que habían ido a no sé dónde, madres. Y eh, llegué a la casa, estaba preparándome de comer y de repente al fondo, ves que estaba mi cuarto hasta el fondo, <coughs> a un costado de mi cama estaba el piano. Y eh, yo estaba normal y de repente empiezo a escuchar las notas del piano. <risa> y estaba, eh, yo sacado de onda porque pensé, ah, pues alguien más está tocando el piano Hasta que de repente afiné viene el oído y fue de, no mames, alguien está tocando el puto piano ahí en, en, en, mi, en mi cuarto Me acerqué y pues el piano estaba dentro y tú ves que el piano no, o sea, sí funciona eh, con pilas Pero jamás le he metido pilas y funciona simplemente pegado a la corriente Y en esa madre estaba guardado, ni siquiera tenía los cables puestos Y de repente así, ver el pinche piano ahí y de escuchar cómo suena ese sino, así, what? Sí, ah, dejé entrar a Rabio porque la vez pasada preguntaron por él y básicamente ahora que ha estado haciendo frío, los gatos han estado muy desactivados y se la pasan durmiendo. Entonces ahorita que vino a tocar la puerta, este por eso lo dejé entrar. Pónganse a rezar el rosario ah, e incluir la oración de San Miguel Ángel. Ah, ahora sí, ya llegué al final de los comentarios. este Bueno, eh, ya pueden dejar sus preguntas. Eh, de qué quieren que les contestemos ya les contaré cómo nos conocimos Daniel y yo chicas, lo del ano del terror, el cabrón mal se le pudo el tamal y todo eso no me han llegado esos mensajes, estoy en la de pinche casa de InfoNavir mis vecinos estaban hablando y pensé que eran en mi casa, que eran en mi casa ¿Qué, eso creo que es que sí he estado viendo que se sueltan los mensajes así de ah, chingadas de, de chingadas de por ratos ajá sí. Pero sí, vi muchos del ano. <risa> no, no que estuvieran feos, sino que estaban hablando del ano. Estaban tomando de tema el ano de, del coyote. Pues tal vez sí me aviente a hacer a Chispita en dibujito. este Tal vez mañana, pero, pero sí necesitaría que, que apoye el desmadre. Definitivamente. ¿Hay ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Mejor que hablen en lugar de que anden haciendo sopa de coditos con mayonesa. Ok. ¡No, Daniel! ¿Habrá segunda parte de leyendas urbanas? Eh, sí. Sí, sí, sí. Todavía hay muchas cositas. Creo que contamos acerca de la de Elmira, que se salía de los tazos a matar a los chavitos, los pinches pitufos que tenían un pito en la cabeza y hacían su desmadre, la camioneta blanca que robaba órganos, este, los eh, dulces con droga... A el quesillo con sida o los plátanos con sida, eh, eh, eso, eso me encantó porque antes decían que eh, a los plátanos les inyectaban eh, sangre, o sea, que, que había alguien supuestamente horrendo. ¿Qué clase de eh, Estados Unidos es este? Pues ya ves, eh, se sacaban sangre así los, eh, las ¿Silosos? personas que tienen sida ajá, y se lo inyectaban a los, este, a los plátanos y tú de repente de la nada podías comerte un plátano con sida. También esa historia también eh, la aplicaron ya en Oaxaca, pero era con un quesillo. Okay. Entonces estaba todo más raro porque si en un plátano luego luego se nota todo ese pedo, pero en un quesillo. Y, y... En un este, ¿cómo se llama esa cosa rosa? Que en un chocomillo. no, el chocomío es de la maldad ¿no? Sí. El, la cosa... Nicuatole. La nata, el nicuatole. El nicuatole. El uh, nicuatole. También estaba la clásica, ¿no? La que siempre decían de que... Eh, un vato que también tenía sida Que eh, tenía un condón lleno de semen Y que lo aventó a la planta de producción de Coca-Cola Ah, sí okay. es, O del muerto o que se Bueno, del señor sidoso que se aventó Que se aventó a, a, al, a, la coca. a la coca Sí, eso es como clásicas Dice, ¿pero los sigilos los usan para invocar al chamuco o no? Eh, pues mira Las cosas son prueba-intento-error eh, alguien en algún momento tuvo hambre Y era tanta su hambre Que decidió comerse un chayote Y después dijo, no mames, está bien chingón Siempre y cuando le quites la cáscara um, Entonces lo mismo con las cuestiones así Imagínate, a, a, hay unas eh, Unas chicharitas que dicen, güey Para evitar que una bruja eh, Entre a tu casa Tienes que voltearte la ropa Imagínate cuántas cosas tuvo que hacer esa persona Que descubrió que volteándose la ropa Las brujas no podían hacerle nada Imagínate cuántas cosas debió haber hecho el güey. Entonces, los siglos pueden hacerse para eso. Sí, pero qué tal si de repente firmas y en vez de traerte a un, a un demonio de ese tipo, traes, no sé, a un Djin de este, o un no sé, de repente convocas a Manía o Mantus, ¿no? dioses etruscos. o de repente, madres, tratas de convocar a Satanás y aparece que está el pollo, así como que llévale, güey. Entonces, eh, no se sabe bien del todo, pero en teoría sí podrías hacerlo, siempre y cuando liguen las cosas. Las cosas llaman a las cosas también. El nominar las cosas llaman a las cosas. ¿Habrá historia con el Nahual? Mañana sí. Mañana sí hay historia sí, normal. Hay historia normal. Ahorita queríamos relajarnos un poquito. Si me paro fuera y grito mil javos, ¿qué contestaría? Este, Solamente alguien de un conocimiento alto, de buena familia y todo eso respondería, que ¿Qué? <risa> Dice el gordito que se le abre. Ay, qué bien. Qué pinche gordito. Párale, güey. Entrale. Dale, amor. y qué piso eso es. Pásale, señor Yo obesito. Yo tenía un buen sin escucharlos, pero en Spotify Y YouTube andó al 100. Extrañaba meterme a los en vivo. Muchas gracias. Eh, no hemos podido actualizar por unas bronquitas que ha tenido iVoox. Pero eh, esperamos que estén ahí. Y aparte, como no tuve la compu un ratito, no había podido renderizar. Pero ahorita ya siento que está poderosa. Dice Benito José González Beru, Berguet. Berguet. ¿Cuándo vienes a Oaxaca para hacer la tulpa en vivo con una lunada? Ay, sí tengo ganas. O sea, queremos ir a todo eso. Tengo un chingo de ganas de ver a mi familia. Tiene dos años que no veo a mi mamá. Eh, tiene un poquito menos que si sí, he visto a mi, a mi jefito. Porque mi madre estaba en la sierra, de hecho. Cuando yo. Hemos ido, mi madre ha estado en la Sierra. Eh, tengo un chingo de ganas de regresar, pero por cuestiones de la pandemia y por cuestiones de que ellos están con personas que son. Un, eh, con personas más vulnerables eh, o población de riesgo, pues no no hemos querido llevarnos, ¿no? Todo el desmadre que podemos traernos. Uno como sea, no le aguanta todo eso. Entre comillas, uno está joven. Pero por eso, más que nada, no hemos podido ir allá a, a Oaxaca. Tengo un chingo de ganas de regresar por la. La familia, la comida, eh, la gente, todo, todo, todo, todo eso, pero pues, pinche pandemia, sigue siendo la pandemia. ¿Algún día regresarás a Puente Calapa a pararte solo para investigar más sobre lo que hay ahí? Si tenemos la oportunidad de llevarnos el carro, sí. Ok. Uh... Sí, definitivamente. Y, lástima que no haya señal allá, o sea, pinche señal se pierde, se hace caca oh, después pero... de... Uh... Se me bajó. <ríe> che gordito. Este, después de la caseta de Miahuatlán, la señal se hace caca completamente. Entonces, eh, si no, encantado de hacer un en vivo así de hasta jugar la alberga de, de noche y estar bajando ahí. Pero sí está lejos. Me, me da más miedo no por toparme con las cosas que están allá, sino por resbalarme. ¿verdad? No tengo la agilidad de, de Gato montés es un chingo. Sería más que nada como una cabra de esas de las que van subiendo. Las, este, los picos escarpados Pero ya estoy como una cabra gorda y vieja Entonces ya no no, no escalo igual Alguna vez me pareció escucharte hablar De esos gatos enormes que se aparecen Pero ya no pude escuchar porque estaba en el trabajo ¿Qué son esos gatos ¿Qué son esos gatos? A mi abuela se le aparecieron En el patio 2 y, y a mí Mientras dormía Se supone que hay, bueno según eh, el, todo el la, la, la base mexica Algunas de esas eran Representaciones pequeñas y vagas De los hijos de Tezcatlipoca se mantenían siendo pequeños jaguarcillos, dependiendo de donde también te encuentres, en donde llevaban algunas cuantas cosas, algunos cuantos mensajes, y algunos de ellos eh, era para poder como mantener el equilibrio también. Ubicas la película de Constantine, de que están los híbridos, que son Gabriel, eh, este, todos ellos el, los que están allá eh, en ese plano, que pueden darle empujoncitos a las personas para que hagan cosas, se supone que también algo más o menos similar. Okay. Pero cada quien tiene enviados, ¿no? Los claro, lo que los, eh, los hijos de Tzcatlipoca, los hijos de Este. Que es el pollo, de Ometeotl, un chingo de cosas así. Ok. Se sí, hizo sí, para seres celestiales, pero no son ángeles, son más cabrones que los diablos de la tierra. Pues. Mm. Son, son güeyes pasados. Deja ahí, pinche rabio. Está ahí. El... Quiere dibujar. Quiere dibujar el güey este pues sí, a fin de cuentas eh, es como imagínate, tú llegas a determinado lugar Ahí eh, en Tepis puedes estar en un lugar muy normal, muy tranquilo, pero de repente empieza a quemar hierba, así que huela un chingo, y en una de tantas sacas aquí las pinches monas de guayaba, y de repente empieza a poner el pinche chuntaro está él, hacía todo con madre, y vas a ver cómo solito se acerca gente, entonces se van acercando banda, no sabes, tal vez tu, tu misión era encontrarte a León Larregui por la pinche mota. Pero posiblemente no te encuentres saliendo en la reggae y venga algún pinche cholo aquí bien malandro. Puede que ese cholo se convierta en tu compa, si es que le invitas parte de la mono. todo eso. Puede que sea un hijo de la chingada que te asalte. Lo mismo en este caso. Ah, el que la persona que preguntó por la historia con el Nahual es... Me refería a la historia con el Nahual, historias de Quetzalpollo y su sangre de... <risa> de pilín y así. <risa> sí. ¿Algún día vendrás a Tehuacán? Tengo un chingo de ganas de regresar a Tehuacán. Uno... Por nostalgia, porque tengo unas ganas de ir ahí a comer al. al este al mercado, allá a, al. hay cosas esta madre. Xochipili. Uh, también hay al. A López Portillo, a chingarme ahí un marisquito de ese ladito. A irme allá a comerme una semita. Todo eso. Sí, tengo un chingo de ganas de regresar ahí a Tehuacán. Es muy bonito. Bueno, al menos para mí es muy bonito. Puede que sea un eh, lugar como cualquier otro, pero. Dicen que tu hogar es donde dejas el corazón. Ok, dice Baltasar era otro híbrido, ¿no? Sí, Baltasar sí. Eh, era un, una especie de híbrido, por eso podía manifestarse de este lado del plano. Baltasar. Este. No confundir entonces con... los hijos de Tesca nos andaban visitando. Eh, lo de sí, se pudiera decir que sí. Ok. A mi compa se le apareció un búho o algo parecido de uno de unos dos metros de alto, lo vio volando. ¿Qué pudo haber sido? Eh. Es que depende del, insisto, muchas cosas dependen del, del, del punto de vista donde se vea, porque por ejemplo, Búhos Grandes lo maneja la demonología normal, eh, que es una de las eh, parte de Adramelich, si no mal recuerdo, pero también los Búhos Grandes eh, hacen referencia a... Brujas, porque mucha gente, más bien en el norte, dice que las, las, las brujas están como... Si sí, quieres dejo un poquito abierto, estoy haciendo un poquito de calor. Sí. Este, las brujas eh, se manifiestan como, como búhos. También hay otra parte, que los nahuales se manifiestan como búhos. Los, los, los tecolotl son parte de todo eso. Eh, gracias por seguirnos, Caro. Eh, se manifiestan de, de, de esa forma. Entonces pueden ser muchas de esas cosas. Eh, tenemos una especie de motman aquí, que es básicamente un, un tecolote, eh, ese tiene varias historias, una de ellas eh, más para eh, la parte de Mérida, por esa parte de Yucatán, todo ello, que era un, un tecolote que lo, lo engañaron para que bailara el güey y se quedó encabronado, por eso el güey tiene una maldición y cada vez que el tecolote canta el indio muere, aunque esa viene siendo una referencia de una película mexicana, pero la gente lo tomó más como que fuera real. Aunque sí existen muchas de las cositas Que vienen tomando como los tecolotes Como una de las eh, formas más sencillas De poder hacer eh, Poder transformarse en Nahual Aunque si nos vamos a Latinoamérica Existen algunos seres como el Ko Co, Que es eh, un emisario de los brujos Que este ser Con forma de tecolote Va a algunas casas eh, Y chinga a la gente no. También hay, hay muchos otros eh, detallitos no. A mí me gustaría mucho también meterme a a investigar un poquito más de todo ello, por ejemplo la cueva Chiloé que es una cueva que tiene un, un pozo que te da una cadena que da el inframundo, eh, por ejemplo los los brujos de allá que se ponían chalecos hechos de pechos de mujer, o sea lo mismo que el de la masacre de Texas uh -huh. que es el Leatherface o que este Ed King. lo mismo que esos güeyes eh, se hacen chalecos pero con los pechos de las de las mujeres y con ellos se los colocan y pueden volar con ellos. De hecho, hay algunos museos que tienen eh, esos chalecos y dicen que si es que tú no eres el dueño de ese chaleco, que tú no lo confeccionaste, si te acercas a donde está ese chaleco y lo agarras, el chaleco grita. ¡Ah! <risas> ¿Sabes cómo me recuerda? Como el queso grita de Hotel de, Transilvania. Del Hotel Transilvania. Sí. Ok, dice, oye, Maigo, ¿por qué Baltasar y Gabriel en la cultura pop los ponen como malos? ¿Tú sabes esas historias? Yo he oído que antes de la creación de Miguel, Miguel, Gabriel era el jefe y por eso después sintió celos. Pero de Baltasar no he escuchado ninguna justificación de por qué lo dibujan malo en la cultura pop. Es que hay dos Baltasares, uno, bueno, hay tres Baltasares porque uno es Rey Mago, ese es Baltasar, el otro es Baltasar, Baltasar, eh, con TH, Baltasar. Y, y el otro eh, es que lo, lo aplican en la demonología. Um, dentro de la, la, la base de los ángeles, ¿no? de, de todos estos ángeles, no fue hasta el año 530 y tantos, si no mal recuerdo, en un concilio ecuménico. Que eh, los incluyen como parte de la consorte de, de, de Jesús, gran parte de todo lo que viene siendo el cielo, la tierra, quien cuida las llaves, quién quien es el portero, quién es el pinche cadenero y todo eso, se da a través de los concilios, ¿no? Eh, y aparte de todo eso, por ejemplo, en el concilio de Nicea, se, se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo van a dar esa representación? Hay, hay antes de todo eso, antes de la Biblia como tal, no, no del Antiguo Testamento porque se está basado en el Torah, sino del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia. Hay muchos textos anteriores que mencionan algunas cuantas cosas y deidades. Dios, en su manera de ser omnipotente, si fuera tan omnipotente, no tiene eh, necesidad de tener chichingles, si te lo pones a ver desde ese punto de vista. No tiene necesidad de tener como compitas que le ayuden porque él es todopoderoso. Entonces eh, hay otra parte donde dice, sí, es todopoderoso, pero prefiere el no mancharse y por eso creó un chingo de huellas para que hagan su desmadre. Hay algunas consortes que van dándole con determinada eh, jerarquía, ángeles, arcángeles, eh, tronos, eh, chingo de cositas ahí. Pero Gabriel es uno de ellos porque es uno de los que más menciona en la Biblia. Según también depende de los evangelios, algunos evangelios apócrifos, eh, los evangelios de Santiago, los evangelios de eh, María Magdalena. Eh, muchos de ellos mencionan también algunos otros seres que están por allá, pero no fueron aceptados propiamente por la iglesia, fueron descartados. Sin embargo, todavía se pueden conseguir algunos de esos textos para poder leerlos. Eh, realmente las jerarquías de los ángeles vienen siendo interpretaciones de diferentes personas algunas que lo soñaron y otros que simplemente dijeron esto no se me hace chido, esto no se me hace chido por ejemplo algunas de las jerarquías de, eh, demoníacas fueron creados con cositas que les pasaba por la mente así de ah hay chingo de moscas, ah huevo debe ser el señor de las moscas ¿cómo le vamos a poner? vamos a ponerle Baal de hecho Baal eh, vendría siendo como una subespecie de Baal Tazar eh, Baal es el señor de las moscas, también es Baal cebú eh, pero es una versión rara, no es como Daniel. ¿no? Daniel es la manera mamona de decir Daniel. Sí, ¿Y ya? Sí, ¿por qué los ponen así? Porque la gente crea historias. de fin de cuentas, es un, un, una historia bien curiosa. La Biblia, el, el Nuevo Testamento es un fanfic bien, bien chido. ¿Ya escucharon Crónicas Oscuras? No, no hemos tenido oportunidad. Eh, no, tío Dan, ya harás que maten los tecolitos, tecolo, tecolotitos. Eh, no maten tecolotes, no maten ni tecolotes ni... No maten en general. Ah, ok, ok. La tía Jimmy infarto, perdón, no fue queriendo. El queso a grito. Ah, la tía Clau, gritemos y vamos a dar infartos. El queso badotas. <risa> este, hasta que concilió... Que hicieron canon los fanfics existentes. Exacto, as, en el concilio de Nicea 1. Ok. Eh, el Maigochi. Y. Ya, ¿Hay forma muy buena de decir mi nombre? Atenea. Pérez. ¿Atenea? Pues que Atenea viene siendo la, la, una diosa tal como está ahí? Ateneu. Ateneum. Ateneis. Atenea, es que eh, por ejemplo, muchos de los nombres fueron cambiados eh, por latín culto y latín vulgar, eh, depende de las zonas donde sea. Lo mismo que acá, no es lo mismo si te habla un regio a que te hable un, un yucateco, eh, tienen sus acentos, tienen su manera de decir las cosas. Cuando se fueron dando las romanías, que eran eh, los romanos yendo a diferentes lugares y conquistándolos, se fueron poniendo algunas cuantas cosas: sermo latín vulgar y sermo latín cultum. Eh, Latín culto y latín vulgar, ¿no? Como más de barrio, más así, una cosita así. Por ejemplo, en vez de decir, oh, esto, señorita, esto está espectacular. Así de, Viaja, esto está bien chido. Es la misma cosa, nada más que cambia sus diferentes formas. Por ejemplo, eh, para algunos es caminus, para otros es vía. Eso es justamente lo mismo, refiriéndose a lo mismo. Eh, para, por ejemplo, algunos en latín eh, cultus es eh, gladius. Es eh, refiriéndose a, a una espada. Pero para otros, espata o espada. Es la manera correcta de decir espada, pero es latín culto y latín vulgar. Diferentes formas de decirlo. Pero Atenea, creo que es Ateneum, nada más. Ateneum. Mm, pero entonces, ¿cuáles son los tres Baltasares? El rey mago, Val y el tercero. Baltasar, Val y este. Valsev, Balzeb, o Balsebú. Ok. Val era un dios cananita, los hebreos hicieron demonios a los dioses de sus vecinos. Sí, como en todo. Por ejemplo, eh, hay una parte donde trataron de meter, por ejemplo, a la Lupita, le tengo un chingo de estimo a la Lupita, por cierto, Este, a la Guadalupe. Eh, de hecho, la, la manera de decir Guadalupe es una manera, a lo mismo que igual que Guadalajara, es eh, una fonética árabe. Es, es una. Muchísimas gracias, este, Armando, por estrellitas. Muchas gracias, es, es una fonética eh, árabe, Guadal, guad al Lupus, eh, guad al Up, eh, que es... Como eh, Mariana, la... que también significa María en otro idioma. Sí, Guadal es eh, río de lupus, río de los lobos, es una, una, una variante de ahí. Entonces, eh, cuando llegan acá... Eh, ponen el detallito de la guadalupe, todo eso, y hay gente que le empezó a tergiversar el nombre y dijeron, no, es que este, ashup es eh, patear, golpear, y entonces es cuatl eh, ashupe, cuatl ashupe, guadalupe, para decir que es la que pisa la serpiente, y cosas así de, no es cierto, todo eso es pura mamada, es como lo que dicen que quesaditzin es este, quesadilla, así de, güey, ni siquiera existe la D en, en, en el náhuatl. Entonces son tergiversaciones que se van dando. Lo que para algunos es un dios, para otros es un demonio. Eh, de hecho, lo, lo, lo, Loki en algún momento lo, lo especifica así: de mira, para mí, eh, ese pinche gatito gordo que está de ese lado nada más es una cosita toda tierna, pero para otros, para un, un por ejemplo, los grillos, que este cabrón también anda chingándolos, para los grillos este güey es un pinche demonio, para nosotros es una mamada tierna, toda gorda. Dice Jos, Tiañi, ¿cómo es vivir con una enciclopedia andante? Está muy chido. Uh, pues ahorita, por ejemplo, no lo puedo callar, pero pues... Soy un ñoño, de repente estamos viendo algún video de YouTube, lo pauso y le empiezo a explicar. Y así, ya ah, cállate con la chingada, deja verme el puto video. No, a veces este, nada más quiero como uh, una explicación corta y se va hasta como los indicios de del porqué qué eh, de la pregunta. Y es así, yo solamente quería saber qué era esto. Pero se agradece porque te, te saca de la ignorancia. He leído mucho. He sido una persona solitaria durante mucho tiempo. No, eh, suena, suena mamón y suena pretencioso y todo eso, pero muchas veces mis compas me decían, mete wey, vamos a chepar, decían en güey. Prefiero este pasarme aquí alcoholizándome leyendo aquí en mi casa. Y sí. Y muchas veces sí salía, pero normalmente era así como que wey van a recogerme. ¿Dónde estás, güey? No sé dónde estoy, cabrón. Y ya cuando llegaba, ten, güey, toma mi, mi Nintendo 3DS. Este, Saludos, placa. Tía Ñ, tío Dan, ya esto va a quedar en YouTube porque me perdí todo. Este, sí, vamos a subirlo a YouTube. El maigo me hizo recordar a mi profe de primaria que nos desglosaba las raíces de las palabras y que a causa de eso íbamos atrasados con el programa de aprendizaje según los otros maestros A huevo, pero seguramente se han de acordar algo bonito a ellos Ojalá el tío Dan ya fuera mi tío, de verdad, me la pasaría hablando con él todo el día y de viejito le haría su cocol para que me siga contando cuentos Ya eres mi sobrino ¿O sobrina quién? Sobrina, es? Sí, sobrina. Silvia Aguilar. Ya eres mi sobrina, no te preocupes. <risa> Dame mi cocón. Sí. Este, pues de hecho, los dioses antiguos se volvieron demonios categóricos. Sí, sí. Todas las cositas que no estaban eh, de este ladito. Es que, mira, ni siquiera nos vamos tan lejos. Mucha gente, mucha banda actual que tiene pareja, algo que en su momento fue, entre comillas, Insisto, entre comillas, bonito Lo transformó en algo horrible A lo actual Antes eh, Un dios todo bonito y todo eso Pasa un, un evento un, un suceso y después se vuelve algo horrible Y es algo eh, malo Y satánico y lo que tú quieras Tu exnovia O tu exnovio en su momento Fue algo bonito, lindo y la chingada Pasó el corte, pasó el truene, y para la nueva novia o para el nuevo novio, el exnovio es un hijo de la chingada, es un pinche demonio, es todo eso. Eso nada más tomándole en cuestiones de añitos, ¿no? O meses, ¿no? Eh, justamente lo mismo. Posiblemente el vato ni siquiera haya hecho eso, todo eso, pero a fin de cuentas es una tergiversación que llega a darse. Es un ejemplo súper sencillito, así de... Algunas veces sí, ¿no? la exnovia es una hija de su pinche madre. Este... Y otras veces es como un, ah, pues sí, anduvimos y a la chingada, ¿no? ¿Por qué está sucediendo ahora? Desde ayer han venido a mí aromas de cosas que usaba mi abuela materna. Ayer su shampoo, hoy su jabón y ahorita su crema. ¿O alguna explicación, please? Y específicamente, tal vez, insisto, muchas de las cosas que le, les he estado explicando, tómenlo como un tal vez y como una pequeña sugerencia. Pero si quieren tomarlo como algo real y fidedigno, no. Pero. No me queda más que de darles como un pequeño consejito. Mi, mi, mi viejo maestro me estaría diciendo, eso que tú estás experimentando básicamente es tu abuela quiere comunicarse contigo. Una de las maneras más sencillas de poder comunicarse es cuando tú te sales del plano que estás acá y te metes a otro plano. ¿Cómo puedes hacer eso? A través del sueño prográmate en el sueño para poder soñarla y antes de dormirte platica un ratito con ella, decir, ah bueno abuelita quieres platicarme algo, quieres comentarme algo, quieres advertirme algo, quieres, eh, no sé, simplemente estar para acá, a veces te dan ganas como de volver a encontrarte con, con, con aquellas personas de que ya es en un pasado para darles un abrazo simplemente, que ganas de volver a ver a mi abuela, no para darle un abrazo, eh, para decirles que los extrañas y todo ello, también ellos te extrañan, no solamente es de un lado, también es del otro lado. Por cierto, ¿has leído la sumae demoníaca? Eh, he leído varias chicharillas, pero no me acuerdo en este momento preciso si es que la he leído. Las tulpas sí las suben, preocúpate cuando sean streams que no son ni episodios de memorias de una web, ni tulpas de la medianoche. Ah, sí, porque a veces se nos van las palabras y este Facebook dice, no, ustedes son personas malas. Dice Cherry, uh, oye Dani, ¿por qué los chilequiles llevan salsa? Dani, cuenta la leyenda que en los tiempos antes de la colonia, sí, básicamente así es. En esas épocas... Inserta un chingo no existían... de fechas y toda la mamada. Se pudiera decir que en esas épocas no existía la grasa para andar friendo las cosas, entonces hacían unas masitas que se le conocía como tlaxcalis, entonces eh, ya se tenía el tomate, ya se tenía el, el, el ají o el chile, entonces hacían algunas cuantas salsas y las mezclaban con algunas tortillas, lo que igual podía traducirse que eran como unas especies como de chilaquiles, a pesar de que eran tortillas que se ponían y se metían y se escurrían dentro de las masitas eh, de... de... De maíz, ¿no? Y se las comían directamente en unos, en unos cajetitos que eran hechos de, de parte de ovajes. No existía la crema, porque pues, obviamente el ganado no estaba por acá. No existían los quesos, porque obviamente no estaban por acá. Pero ya existía una versión muy, muy, muy eh, arcaica de los chilaquiles como se conocen ahora. Ahora dentro de la gastronomía mexica es increíble, ¿no? Mucha gente da por hecho de que la gastronomía mexica es solamente tortilla, calabaza, este... Un poquito de, este, maíz, chiles y ya, ¿no? La chingada, no, tenía, tenía su toquecito. Tenía, así si es que carne, podías haber un chingo de cositas para poder comer. Pescados sí, y había de todo. Pero, chile, qué le decía sí, bien la, en la prehispania? Tío Dan, ¿vas a sacar tarjetas como el tío Gamboín? Este, sí nos lo han pedido. Vamos a ver si es que se puede. Vamos a ver si es que se puede, insisto. Eh, um, media hora después la tía, ya me, ya puedo comer. Sí. <risa> Exacto. Eh, entonces uno de los, de los demonios. X, vamos a pistear tía, tío Danja, ja, que es silvestre. ser bebé de Like a Como en 500 días summer. de Summer. Que primero dice su lunar en forma de corazón y luego es el lunar de en forma de cucaracha, pues básicamente. Mm -hmm. yeah. <todiculose> sí, así es de que le hace las historias a todo y ni mucho texto, sí, básicamente así a veces soy yo. Ay, la tía Cherry, ¿vamos a meter referencias de terror, historias de México o cosas relacionadas a la comida? Sí. A huevo. Gracias por iluminarnos, Dan, ya. Y los chilaquiles no, no los comían con bolillitos, ¿cierto? Eh, no, porque el pan fue un invento traído de Europa, eh, más que nada porque el trigo no se daba por aquí, entonces eh, no había manera De que ellos hubieran desarrollado un PAN Había algunas cuantas cosas muy similares Pero no eh, No me acuerdo ahorita del nombre específico Podría sacar el libro, de hecho está ahí En el, en, en el estante, pero este Me tardaría 20 minutos encontrándolo. Ya que no hay reuniones por COVID admen el ARMEN, el Meet Para reunión virtual y una Aquelarre Arkel de historias Pues va Y sí, pues ya Ese es el último mensaje que me han mandado pues no estaría mal, de hecho hemos tenido como eh, intenciones de sacar como Mits así para que platiquen con nosotros, justamente como se lo estamos haciendo ahorita, de hecho ahorita estamos en un mit. Eh. Uh -huh. Dice Atenea, ¿cómo se curaban el susto en esos tiempos? ¿El susto de cuál? Pues el susto. ¿El susto general? Eh, como cuando te dicen, toma un bolillo para el susto. Ah, ¿en esos tiempos de los mexicas? Supongo. Específicamente no se sabe. No, no se Otro sabe. Gran parte del. del cómo decirlo del. Um, de las cosas de magia se fueron perdiendo. Fray Bernardino es algún medio trató de eh, tener un poquito de esa información. Pero, sea como sea para ellos, todo lo que fuere respecto a dioses antiguos. Eran eh, cosas malas y debían destruirse, ¿no? Lo mismo pasó con los mayas, destruyeron libros mayas, y no solamente destruyeron los libros, mataron a los ancianos, que eran como los que comunicaban todo eso. Entonces, gran parte de las cositas de se perdieron. O sea, existe una cantidad enorme de cositas de. Por ejemplo, al grado de que tú eh, tienes, si te dicen artes marciales, inmediatamente te lleva karate, taekwondo, judo, crapmaga, cositas de Asia. ¿Pero qué pasa si te diría que hay un arte marcial mexicano? O sea, Puede soltar putazos de la forma como lo hacían los mexicanos y golpeaban con las manos, con las piernas y con las caderas con suficiente fuerza que de un caderazo podían fracturarte. ¿Te Sí. Oh, dice Emilio Santópez, ya nosotros nos acordamos de la jerarquía... Este, Celestial, ¿tú te acuerdas de la jerarquía infernal? No, no me acuerdo. Dice, jalo a una reunión pero todos enfrente de un espejo. El susto lo se lo curaban con un buen pulque. ¿Cuántos tipos de brujas existen? ¿Hay rangos? ¿Rangos de brujas? Sí, pero de eso no estoy tan enterado. He tenido el, el, el gusto de platicar con algunas cuantas brujas, pero mmm, más en, en un plano no, no tan asertivo de andar. ¿Qué? Nada. No, no, no. <risa> Ok, de, no tan asertivo de preguntarle cosas así, sino a veces es simplemente por, com, por convivencia, ¿no? Eh, brujas eh, un poquito más tiradas a, un, a, a brujas antiguas, ¿no? No como las brujas eh, actuales, ¿no? Que son más eh, brujas eh, en un plano más tranquilo, ¿no? Brujas lunares, se pudieran decir. Um, de las otras brujas, medias cabronzonas, catemaqueñas, si, eh, pudiéramos decir. Eh, pero no, no sabría qué, qué rango son. Ok... Dice que sí se sabe que era con incienso y con humo de Chile, lo del espanto. Eh, ¿Cómo se llama ese arte macial mexicano? Eh, no tengo el dato en específico aquí, pero uh, voy a investigárselos bien cómo, cómo es que está eso. Pero um, lo llegaron a mencionar, fray Bernardino de Sagón y sus informantes, eh, está en Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y eh, lo del Chile lo utilizaban también como ataque de guerra. Ok. ¿Para cuándo un episodio de ángeles? No sé, está interesante las imágenes que sacaron sobre los mismos. Mm, vamos a ver cuándo programamos eso, porque sí es una cantidad enorme de, de información. Ok. Todavía practicamos este antiguo arte marcial, Ahora solo que ahora se llama subar, subirse al metro. <risa> sí. Yo solo me, acuer me acuerdo de los cancilleres y creo que son cuatro. Yo quiero tener la fortuna y oportunidad de conocer a una bruja. Mm, ok, perreo mortal por los caderazos. <risa> eh, yo me acuerdo que hay reyes, príncipes y generales, creo. Y como los de Jamaica, si no mal recuerdo. Puedes conocer, ¿qué? Pueden conocer una, un Wicca muy fácil. Y pues este arte marcial se enseñaba en el Kalmelkak. La antigua, escuela, la antigua escuela mexica. Uh -huh. eh, yeah. Los tocalis también. Se, se daba este, esa oportunidad. Alguien nos preguntó acerca de cuál es la, la cuenta a la cual pudieran hacer las donaciones de la MBA, para que tú la piques. De este lado, si lo hago, la computadora explota. Ok. Este... Si es que quieren, pueden hacer eh, las donaciones a esa parte de allá O a través de Paypal como danjaelart.com @hotmail, sí, hotmail Esas son eh, las dos opciones si es que quieren aventarnos alguna donación Vamos a actualizarla con unas cositas que también este, me dijo la tía Claude del Wishlist de Amazon Y señoras y señores, esta tulpa se ha acabado era una tulpita rapidita y nos extendimos una hora treinta y ocho minutos hablando. Es que no te callas. Ya sé. Hablas un chingo y no dejas hablar a la gente. Ya sé. <ríe> ya casi no llego. Pues sí. Ay, ah, que sé, había qué? A ver, algo de terror para Navidad, algo así, ¿qué decía? ¿Algo de terror sobre la Navidad, monstruos o algo así? Pues aquí en México. Nada. No mucho. Es que pues, aquí no existe la Navidad. Eh, en este caso, lo más cercano sería el nacimiento de Tezcatlipoca. No, mentira. El nacimiento de Huichilopochtli. Eh, pero... Um, ¿No era de Quetzal? No, era de Huichilopochtli, del, del Colibrí Azul. Que estaba ahí con niña falditas y de repente, ¡Madres! Vamos a soltar madrazos ahí contra sus 400 carnales. Este... Pero... No, pero buscaríamos algo. Buscaríamos algo... Eh. Ella estaría informando un poquito acerca de todo eso. Ok. Lo peor en Navidad por ser una mala persona no es recibir carbón de Santa, sino la visita de Krampus. Krampus. Del Krampus, exacto. Que te cargue. Mira, lo peor que puede suceder en una cena navideña es que venga el primo con la guitarra. Nunca te toca en Navidad donde está un güey cantando, ¿verdad? Ah, uh, no. Llena... No, no te lo recomiendo. Okay. No es malo, insisto, pero de repente sí como que... ¡Ah, familia! ¡Todos vas a cantar! Y así me lleva la chingada. No pienso hacerlo. Ok. Lo de Huichilopochtli es el panquetzatlitzin. El panquetzatlitzin, sí. Es, eh, bueno, no es propiamente la Navidad, pero son festividades muy cercanas a esas épocas. En donde ellos se ponían a hacer algunas cuantas cositas... Ah, aquí en, en el estado de México, si no mal recuerdo, se lo ponían a hacer una carrera donde agarraban a deidades en forma de, de huichiloposli, hechas a base de maíz, hechas a base de amaranto y todo ello. se iban corriendo con ellas. Aparte, había eh, danzas, festivales por allí, alguno que otro corazón sacado, cositas así bonitas, ¿no? Eh, y se celebraba directamente el nacimiento de, de, de este, del colibrí azul y de las hazañas que tuvo, ¿no? Al momento de que baja. Del, del cerro a romperle a su madre a todos ellos y también a, a, a la lunita. ¿Hablarás sobre asesinos seriales alguna vez o asesinos sádicos? Eh, sí, sí, no, nos lo han pedido también. Intenté hacer una hace poquito, de hecho está en Spotify, que es, eh, más allá de contarles, y este asesino hizo tal cosa y de repente desmembró a los demás. No, eh, cuando escribí esa historia es de la que habla de bodas negras. De el señor Trasler, que es hablarles como si fuera el asesino contarles la historia como si fuera eh, desde el punto de vista del asesino, requiere un poquito más de tiempo pero yo creo que no estaría mal hacerla, quizás sería un poquito perturbador en el sentido de que no no todas las personas están listas para, para ello, pero se presta mucho y no hay nadie, absolutamente nadie que yo conozca que ponga las cosas desde la perspectiva del asesino una vez mencionaron que sí pero no pero que solo mexicanos uy que tema tan interesante y ya no hay más dice hay diputadas en hay que hay diputadas entre grupos de brujas no exactamente no hay rivalidades qué rivalidades rivalidades rivalidades Directas, pero sí hay grupos que se distinguen para empezar a diferenciarse de grupos de Wiccans. Y además las brujas de otras culturas y diferentes tipos de santería, diferentes tipos de vudú. Es que en esos temas no estoy tan al tiro, pero cuestión de informarme. Uh -huh. Y ya no sé qué más quieres, saber. Pues nada más uh -huh. <risa> y bueno chicos muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tulpita que iba a ser una tulpita pero ya nos extendimos un poquito de desvaríos de la medianoche más allá de tulpa de la medianoche gracias por haber estado con nosotros en, en, en esta transmisión espero de verdad les haya gustado un poquito mientras nos tomábamos nuestro café, nosotros vamos a seguir chameando vamos a estar un ratito más eh, en la parte de ahí Eh. Me volvieron a preguntar acerca de a dónde aventar las, las estrellitas o eh, los, eh, las donaciones. Oh, ah, muchas gracias, Dalma. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, la tía Clau les va a pasar eh, cuál es el, el numerillo todo eso. Pueden hacerlas ahí. Vamos a activar lo que viene siendo el... Este... Eh, ...la wishlist... ...y para cualquier cosita vamos a, a... traerles algunos cuantos novedades... ...esténse pendientes de... ...si es que la tía claus se avienta chispita para llaverito... ...pues me dijeron que sí... ...pero este... ...yo creo que tal vez mañana lo digo ...ok... ...y vamos a decir de lo demás... ...para que si es que quieren adquirir lo que viene siendo su... ...llaverito de, de Memorias de Nahual... pero en este caso de... ...este... We -We ...ahí puedan adquirirlo... ...por lo pronto... De parte mía y de la tía Clau. Uh, gracias por acompañarnos en esta tulpa de casi dos horas. Y espero que se la hayan pasado bien y pues descansen. Y muchas gracias por acompañarnos y los queremos mucho. Así, ah, Besos en sus tatemas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, insisto. Y nos andamos viendo el día de mañana en Memorias de un Nahual, así es que gracias, gracias, gracias a toda la gentecita que estuvo con nosotros es hora de partir, nosotros continuamos chameando, nos andamos viendo adiós chispita existe chispita es amor chispita existe chispita es amor